Hola amigos, bienvenidos amigos de RoboJam, estamos aquí presentes el día de hoy, eh, le vamos a pedir a todos los equipos por favor eh, silencien un poquito los micrófonos mientras que estamos los jueces aquí. Primero que todo darles las gracias por estar presentes en este subreto Skill Drive el día de hoy, hoy voy a oficiar yo ya por fin oficialmente, estamos, yo he estado ahí presente junto con la gente de la red colombiana de robótica educativa organizando este RoboJam Colombia ya tiene todos los ganadores, solo nos faltan los últimos tres, los últimos tres puestos del reto Skill Drive y para eso el día de hoy vamos a estar aquí presentes dos jueces, aquí quien les habla su servidor Eduardo este Mister Roboto y desde Perú, desde Siquani, desde el Cusco peruano, tenemos a nuestro gran amigo, director de Robo Perú amigo de la casa, que ha ido a Neiva inclusive, ha estado aquí en Colombia Dando con estuvimos con él en octubre del año pasado. Un gran saludo, un gran abrazo a nuestro amigo Gilmer Machaca. Gilmer, ¿cómo estás? Buenas tardes, mister. Buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes a todos los competidores, a todos los docentes. Buenas tardes a todos los que nos están viendo en las redes sociales. Un gusto saludarlos. Y hoy nos vamos a divertir. Hoy nos va a dejar grandes enseñanzas esta competencia. Y desde ya, desearle a todos los competidores los mejores éxitos. Bueno, muchísimas gracias. Eh, vamos a darle, sí, claro, un, un saludito a todos los patrocinadores. Tenemos a la Fundación Marinador, que nos ha apoyado, también la Fundación Tejeridas y STEM Foundation Colombia, eh, la ciudad de Bogotá, que se ha vinculado con nosotros como aliado estratégico. Tenemos a T Robótica, Bogotá, Tienda Electrónica, vayan a su página web y allá pueden comprar todos los elementos para robótica, competencia y demás elementos educativos. Y tenemos, lógicamente, tenemos a fundación Pygmalion, pigmalión que siempre ha estado presente ti, desde robótica, el no, primer no. RoboJam con nosotros. Todo el año pasado estuvieron patrocinando, apoyándonos. Bienvenidos ahí. También vayan a la página Pygmalion.t, ahí pueden ver todos los productos que ellos tienen, toda la tienda, todo lo que pueden comprar con ellos y, además, todos los eventos, porque ellos también tienen un evento en el mes de octubre que se llama la Semana de la Robótica en la Innovación de nuestros amigos de RoboRay. Entonces, un saludo, muchísimas gracias. Guillermo, no siendo más, entonces vamos a empezar, vamos a empezar con la candela aquí, vamos a darle candela a este, a este torneo y vamos a hablar, entonces ya homologamos, vamos a hacer un conteo rápido porque de eso depende la modalidad de, de, del evento. Entonces, un momento, vamos a hacer un conteo rápido. De 20 equipos inscritos, 7 no se presentaron. Tenemos más de 10. Eso significa que vamos a seguir con la modalidad por eliminación. Primera ronda, los 3 equipos que homologaron Pista y robot, Del segundo, los 10. Y el último, 5. Claro, eso significa que no todos hacen las tres rondas. Cada ronda cuenta. Eso está por reglamento para que lo tengan muy, muy, muy claro. No siendo más, Gilmer. Llamamos entonces quién es el primer el primer robot que tenemos. Bueno, en esta oportunidad eh, vamos a llamar al, al equipo de Bolívar Coding. Vamos a llamar al Robot Coder. Eh, esperemos que se pueda ya, o en este caso, presentarse y puede encender la cámara. Al parecer ya lo vemos ahí. Está muy bien. Listo. Entonces... Perfecto. A ver, coder. Eh, Bolívar Coding. Muchas gracias. Listo. Recordemos lo siguiente, vamos a salir a la cuenta del participante. Entonces, tienen que contar claro y duro para nosotros poder hacer el, el, la medición. Algo que quede muy claro, no pueden pedir VAR, ni ustedes ni los otros participantes. El VAR solo lo piden si los jueces determinan que hay algo que no eh, les quedó claro, que de pronto tengan que revisar pero de lo contrario, no se pide el bar. ¿Está eso claro? Queremos que esa, esa regla quede claro. Sí, Bolívar Cori, ¿está claro eso? Sí, está claro. Listo, perfecto. Entonces ya, no siendo más, en este momento nos disponemos a esperar la cuenta de ustedes. A la cuenta de ustedes, chicos. ¿Listo? Uno, dos, tres. En este momento arranca. ¡Uy! ¡Uy! Bueno, yo no sé. A ver, sigamos, sigamos, sigamos. Ahí va, que termine y luego hacemos revisión si es necesario. En este momento termina y termino. Eh, Gilmer, tiempo primero y luego hacemos revisiones del caso. Yo tengo 18 segundos, pero tengo algunas cositas pendientes, me parece. Eh, bueno, pero esto lo vamos a revisar nosotros antes de soltar el benedito final Y pues 18 segundos es lo que hizo el robot Yo tengo 17.50, 17.5, entonces lo vamos a poner con decimal por ahora Pero vamos a hacer una pequeña revisión en el en el barrio. también tengo, yo creo que tengo una duda si se salió en el primer cuadrante eh, Yo también tengo la duda que fue en el primer cuadrante o si no en el quinto cuadrante también Listo, vamos entonces vamos a, a hacer lugar. una pequeña revisión aquí. Y ya seguimos, se prepara, entonces se va preparando los chicos del Club JJ Morotix. Se preparan y dejan listo mientras que nosotros hacemos la revisión. Gracias. Vale, en todo caso vamos a esperar al siguiente equipo. Perfecto, vamos a ver en el bar qué nos resulta. Sí, ¿Está presente el equipo de eh, del club JJ Morotic, el robot Morotic? Sí, ¿verdad? Si ¿Sí me confirman, por favor. Sí, es la cámara que dice robótica busco. Ah, sí. ok. Perfecto, listo. Listo, entonces. Ok perfecto mister damos la partida o, o te esperamos todavía para esperamos para esperamos vale esperamos en todo caso eh, también estoy viendo Hola, yo estoy, estoy con el dar también y pues vamos a ver qué pasó con el primero pero ya también vamos viendo mi, todo, mi, todo. Duda, mi duda puntual es el primer cuadrante esa, esa es mi duda eh, puntual entonces eso es lo que eh, vamos a revisar eso, rapidito y ya vale. yo también tengo la duda en el primer cuadrante y en el quinto cuadrante en todo caso si pasa el primero también revisar el quinto, vamos a ver claro, claro, vamos a revisar eso a ver, vamos a ponerle play <risa> vamos a ponerle play vamos a ver un momento le pedimos de ahí disculpas y paciencia por favor a los equipos que sepan que esto es una lado nosotros tratamos de hacerlo mejor para ustedes eh, oh, quinto cuadrante está dentro Guillermo. listo vale. Está adentro. Eh, ya mire y no, es, no, no, no, no parece, sino que fue por la rapidez que a veces tiene uno esa duda. Listo. Vamos entonces con eh, el, los chicos de Usco. Entonces vamos a... Morotix, el equipo de Morotix. Eh, perfecto. Entonces... O mejor dicho, robot robot Morotix en el Club JJ. Exactamente. Entonces, a la cuenta de ustedes, chicos. Ya. No, eh, tienes que contar uno, dos y tres, porque si me ¡Ah! vuelvo porque es que si dices ya, no, no sabemos cuándo reaccionar nosotros. ¿Listo? Ahora sí. ¿Es la cámara de Lorena? No, la de Usco. No, no Usco. Uno, dos, tres. Yeah, yeah, yeah. Ok, en este momento sí, empieza, ahí va, ahí va, ahí va, muy bien lo hace, está en este momento saliendo, mucho cuidado. les recordamos que esta vez ya se realizó, por ejemplo, en México, donde... Pues en México decían que no, era un poco difícil para ellos para por pues, las curvas, entonces ahí va, ahí va, ahí va, que no se le salga ya para lo último, y termina. Vale, yo tengo un tiempo de 36 segundos. Tengo 38, nos vamos con 36 entonces, que es el tuyo. Morotix. Perfecto, muy buen tiempo. Vamos ahora entonces con la Escuela robótica de Chocó. Muchísimas gracias a los chicos de Club JJ. Gracias Sebas, muy bien, excelente. Un detallito por ¿Listo? favor. Gracias. Un Mauricio, detallito para ¿sabes? todos. ¿Estamos listos con pistas? Bueno, un detallito para todos. Cuando cuenten hasta tres por favor, este, comiencen. Uno, dos, tres, comiencen. Ya no digan ya porque si no también hay como que... Vamos a presionar primero el tiempo y luego, pues, ese Menso. ya. Como le ah, segundo, nosotros empezamos ¿no? en el 3. Juanjo, ver, sí, ellos está. comienzan en el 3, ¿listo? Okay. Entonces, cuando Listo. tú digas 1, 2, 3, no vaya a decir ya, sino 1, 2, 3, y una vez continúa y empieza, ¿listo? Listo. Bueno, antes de empezar, Mauricio, ya aclaro sí, la pista y entendido el por qué había que hacerla así. ¿Listo? Sí, señor. Listo, perfecto. Vamos a empezar entonces a la cuenta de ustedes, chicos. Juan, cuando te sientas preparado. Uno, dos, tres. En este momento arranca el robot. Va muy bien. Ahí, ahí nos vamos a tener que... Voy a hacer una, una, una pequeña medición enseguida. Porque creo que hay un problema con el diseño del robot. ¿Hay? A mí y, se me congeló. Uy, se me congeló la última parte. Eh, un Ude. momento, eh, ¿me, ¿me dejas, me haces un favor? Sin tocar el robot. Eh, sí, señor. Tira el robot hacia atrás con los controles. Tíralo hacia atrás. Para atrás. Ay. Bueno, te voy a contar cuál es el problema que tienes. Ese, ese agarre señor. del robot es ilegal. Ese agarre de robot no se podía hacer. Listo. A ver, pues que, que Ese agarre de robot, eso está, no está permitido. O sea, lo puedes guiar, pero en ningún momento sí, sí, señor. agarrar. ¿Está eso claro? Sí, sí, señor. Okay. Listo, se entonces. Te vamos a dar el beneficio de, de, de, de, de, de repetirlo, pero más que todo fue porque se nos congeló la imagen. Igual no pudimos terminar. Porque se nos congeló. Sí, Tiene que estar aquí, abiertico, eso. Aquí así. O sea, lo puedes guiar, pero nunca agarrar. Eso en el reglamento está que no te puede agarrar, está claro. Listo, sí, señor. Listo, ya vamos a repetir la ronda, por favor. No puedes agarrar, listo. Ya. Eh, bueno. Ándale tú, dale. Uno. Dos, tres. Ya está el tiempo corriendo. ¿Qué pasó? Ya el tiempo estaba corriendo, para que sepan. Sí, señor. Uy, ahí sí se me salió. Ahí se salió. Salió, salió, salió. Puedes terminar, listo. Se salió, para mí se salió en el cuarto, en el quinto cuadrante, Gilbert. Correcto, en el quinto y también en el, en el sexto, si no me equivoco. En no, en el último, ahí donde está parado igual. También, listo. No, pues ese ya es el, ese es el sexto, sexto, sexto, sexto. Eh, Pero no, en el quinto se salió primero. 50 puntos entonces para el robot Verstappen. Vamos con Verstappen. Todavía, muchachos, ¿ya está listo? No, todavía, todavía no está listo? ¿Está conectado? No, apenas la estamos conectando. Listo, vamos entonces, vamos con el siguiente y al, al final volvemos a ustedes. Entonces vamos en este momento con el robot Pixi de José Eusebio Caro. Pixi. Listo, Mauro, puedes silenciar, por favor. Señor, eh, jurados, eh, un ejemplo por por interno les voy a hacer, ¿vale? Para que lo validen, por favor. Gracias. Sí. No. Listo, Santiago. Un momento, por favor, que estamos aquí, algo que nos están escribiendo. ¿Nos va a decir uno, dos, tres cuando empecemos? Ok. No, no. no. Ah, bueno. Sí, tienes toda la razón. Hubo un error ahí de parte mía. El primer equipo, gracias, yo soy el primero que critico eso y hay un error. Recordemos que el, primero, el primer equipo que tuvo 17.5 segundos, eso significa que le sobraron eh, 103 segundos. Y entonces los 100 puntos más los 103 que le sobraron son 203, es verdad. Y el segundo equipo que tuvo 36, eso significa que sobraron 20, 84 segundos, eso significa que tiene 184. Entonces el primero, el primero tuvo... Entonces, tres, el segundo tuvo 134 y después la robótica del choco tuvo 50. Fue un, un pequeño ahí, la, pues, Hemos estado haciendo tantos retos que es con tiempo que a veces uno se olvida Bueno, vamos a agradecer en esta oportunidad a los patrocinadores del Robojan Colombia 2022. Esta edición sale gracias a Fundación Pifalión de Medellín, como también de Robótica de Bogotá, y también Fundación. De Harry Ideas y Steam Foundation, como también Fundación Orts. Muchísimas gracias por apostar por Robojan Colombia versión 2022. Muchísimas gracias, Jimmer. Y ahora nos vamos con Pixie. Eh, está bien ahí, aunque me gustaría que la cámara lo voltee de forma horizontal. Puedes tratar de poner la cámara de forma horizontal, eso se hace poniendo el celular y eh, en rotación ah, horizontal. ¡Epa! Ay, no, así está excelente, hermano. Ahora sí, ahora sí estamos listos para la batalla. A la carta de ustedes. Uno, dos, tres. Ahí va, ahí va. Este sí va a ser... ¡Uy, uy, uy! Ah. ¡Uy! Está tocando, todavía está tocando un cachito, un cachito. Pero no se ha salido. Ahí está tocando el cachito, esa puntita. Ahí va, ahí va el robot. que tiene un agarre muy corto no el robot Exacto. Sí, tiene. Sí. ahí ya se, se salió ahí nada que hacer me muestras por favor me muestras por favor la, la... se salió en el segundo cuadrante cuando Exacto. iba ahí listo entonces va con 20 puntos este equipo con 20 puntos o se usa de Pixie. tiene un pues, recuerden que es muy importante tan importante como saberlo manejar es en el diseño del robot Sí, escoger de pronto un robot que, que, donde yo pueda guiarlo de mejor manera es súper es importante. Bueno, muchísimas gracias, Santiago. Entonces, en este momento nos vamos al siguiente robot, que es vamos con los chicos de Robot Anglo. A ver, Alejandra, tu cámara. Robot Anglo está desde, les cuento que Robot Anglo está desde de las 8 de la mañana, porque estuvieron en Vito, estuvieron en Coloring. ahora tiene Skill Drive ellos participaron en Clamber o sea, llevan toda la semana en estas llevan toda la semana en estas entonces, y ya han ganado varios premios o sea que, que lo están haciendo muy bien para ser primera vez que participan eh, no sé, ¿eso es un primer primerísimo plano de una llanta? ¿o, o qué estamos mirando en este momento? Eh, sí, al parecer, del embot o del embot o de, o, de, o de un dedo, no sé ¿qué es eso? un dedo de pitufo que es <risa> también, también, también ¿Cierto? A ver. Bueno, ¿A vamos, a, vamos a aprovechar mientras, mientras va, va colocando en la... Oh, ahí. Ahí. Pinta, así está, pero excelente. Bueno, a la cuenta de ustedes, chicos. Tres, dos, uno, ya. Bueno, ahí va. No sé si Guillermo tuvo la misma apreciación mía. También. Tengo, tengo dos ya. ¿Esto tiempo? ¿Tengo? 12, yo tengo el tiempo de tres segundos. Yo tengo doce, pero tengo, 12, pero tengo 12, perdida, 12, el en cuadrante uno. Yo también tengo en el uno y en el cuatro, si no me equivoco, o el, no, Esto, en el cinco. Entonces se va preparando eh, Robot Anglo 2 y en este momento vamos a hacer la revisión a ver es ronda válida Bueno, aprovechamos para agradecer a los oficiadores de RoboJam versión 2022, mientras vamos revisando el bar, vamos a agradecer a Fundación Big Malión de Medellín, como también a TD Robótica de Bogotá, como también a Fundación Tejer Ideas y Steam Foundation, y Fundación Or, muchísimas gracias por confiar en robo ya en Colombia 2022. En breve, revisando el bar, vamos a ver si, si estuvo dentro, en este caso, el vasito dentro de la línea, o caso contrario, se salió de la línea. Vamos a revisar, vamos a ver qué está pasando, qué está sucediendo. Y, pues, atentos también a todos que nos están viendo en las redes sociales. Muchas gracias por vernos, gracias por los likes, por los comentarios... Un compatriota bueno. tuyo te manda saludos, bueno, manda saludos a todos, ¿no? Eh, desde, dice de. Desde... Ah, no, perdón. Estoy, estoy mal. <risa> ¿Verdad que tú no estás en México? Estaba confundido. No, tú pero, estás pero, en pero, Perú, Perú, estás en Perú. Bueno, desde México nos escriben, desde Tepic, Nayarit, nos manda un. José Olmos nos manda un saludo muy cordial y a todos los robotistas el de... El José ya, es el campeón actual de Skill Drive en México. Para que sepan. Sí, así es correcto. En todo caso, vamos revisando el bar para tomar la determinación correcta. Y bueno, nuevamente saludo a todas las personas que están siguiendo las redes sociales. Están siguiendo la transmisión en estos momentos. Y desde casa seguramente los papás apoyando los entrenadores de igual forma, y bueno, estamos viendo un gran espectáculo en estos momentos. Y bueno, vamos a tomar en breve la determinación, vamos a ver cómo nos resulta, bueno, digo, no, a ver, eh, yo tenía, desde mi punto de vista tenía en el primer cuadrante y en el quinto cuadrante, pero esto lo vamos a confirmar en breve. El quinto cuadrante está bien, el primer cuadrante, voy a ver el quinto, un segundo. Perfecto vale, vamos a verificar eh, yo también estoy aquí actualizando y, y viendo no sé si el ya tiene ya la decisión final eh, te voy a mandar para que me des tu opinión, por favor, que tengo ahí una. Esta la tenemos que tomar en... Uh, vale, perfecto. Vale, vale. Miras, por favor, en interno. Sí, correcto. Lo, lo voy viendo en todo caso. Igual está, estoy viendo la noticia. Y bueno, pero espero para, para tomar una decisión final. Ahí te lo mandé. Míralo, por favor. Perfecto, ok. Yo ya la tengo por ahí, analizando. Eh, sí. Definitivamente. Eh, sí, sí, sí. Se eh, ve claramente que... Sí. Sale en el quinto cuadrante. Exacto. Entonces, este robot, robot Anglo, tiene 50 puntos, salió ahí en el quinto cuadrante, en la parte de abajo. Eh, eso... eso Crean los que nosotros somos muy diligentes tratando de verificar esas cosas. Entonces ahí se le asigna 50 puntos y continuamos. Vamos con el robot ángulo 2. ¿Listo? Ese robot ángulo 2, correcto. El machuchito, monumental. No 3. Un momento, un momento. Un, momento. un momento. Espera, espera. Stop, stop, stop. Listo, ¿estamos listos? ¿Jilmer? ¿Jilmer? ¿Ahora sí, Gilmer? Sí, sí, correcto, ya lo veo normal. Listo. Equipo, a su cuenta. 3, 2, 1, ya. En este momento, ahí va muy bien, va súper bien. Uy, uy, uy, uy. Cuidados, equipos. A veces de la carrera no queda así. Que bueno, Genwer, ¿Qué tiempo? Yo tengo 22 segundos. Tengo 22.33. Eh, ¿Tienes alguna apreciación? Eh, sí, en el cuarto cuadrante. Cuarto cuadrante. Vamos a revisar entonces. Y en el, en el tercer cuadrante, en la curva, ahí es donde también tengo otro... Listo, sí, vamos a hacer esa, esa apreciación. Se va preparando. Perfecto. Entonces, en breve se prepara el equipo de... También de Anglo, eh, Skill Tree. También. Eh, bueno, vamos a ver. Mientras Mister va revisando. Y también vamos viendo las imágenes. Y yo también estoy revisando. Solo que en el caso mío tengo que actualizar para ver nuevamente <ríe> cosas de del Internet también acá. Bueno. Eh, veo bien, no veo. Yo no lo veo bien. Perfecto. Entonces, sí. quedamos con el tiempo de 22. De 22, eso significa que tiene eh, 38 segundos, tiene 98, ¿no? Entonces sería un tiempo total, un puntaje total de 198. ¿198? No. Eh, un vale. momento. Estoy, Hay que estoy... Sí, Hay 198, que 198, 198 está bien. Sí, sí, 198. Listo. Eh, listo, estamos ya creo que listos para el siguiente participante. Entonces quedamos a la cuenta de ustedes, chicos. Ya podemos contar? sí, sí. 3, 2, 1 ya ah un momento, un momento que se nos apagó el control espérame un momento que se nos apagó el control ya. ¿seguro? Eh, espere que si se nos apagó el control ¿se está contando? ya, ya ¿se está contando? A ver, el 3. Ahí sí, ahí sí. Eh, yo ya vi sí, algo. Sí, sí, sí. Ahí sí, ahí sí. A veces de la carrera. A ver, a ver. Complejo. Eh, para mí salió en el 2. Eh, yo lo vi en el 3. O bueno, 2 y 3, ¿no? Pero yo lo vi más claro en el 3. Sí, vamos a revisar, pero sí salió, salió el robo un segundo eh, recomendación para todos nuevamente por favor, cuando cuenten hasta tres ya tienen que indicar, ya no le pongan ya o listo por favor, solo cuenten hasta 3, 1, 2, 3 y listo. y recuerden que como estamos contando con ustedes, ustedes cuando cuentan es porque ya el robot está listo, por eso nosotros decimos a su cuenta eh, en ese caso eh, de pronto por apresurarse eh, de pronto si hubieran hecho despacio, lo hubieran hecho muy, muy bien, pero mucho cuidado con eso. Bueno, vamos a, a revisar aquí un momentico. Listo, entonces, eh, se pre... Bueno, en todo caso, tenemos que agradecer. Muchísimas gracias en este caso. Vamos a agradecer a los, a los auspiciadores, los patrocinadores de RoboJan Colombia 2022. Gracias a Fundación Pigma León de Medellín, como también TD Robótica de Bogotá, Fundación Tejer Ideas y Steam Foundation, como también Fundación Marina Orts. Muchísimas gracias. Gracias por apostar por Robojan Colombia 2022. Perfecto. Eh, ajá, perfecto. Eh, van comentando en las redes sociales. Siempre vamos a leer, en este caso, todos los comentarios en las redes sociales y mandan saludos a todos los participantes. Vamos... Seguimos, hay que seguir alentando a los participantes con los comentarios ahí en la cajita de comentarios. Y también, eh, díganos desde qué parte nos están viendo en esta oportunidad. Y pues vamos, ahora sí creo, ya lo tenemos, visto ya tenemos la... 30 puntos, salió en el tercero. Vale, perfecto. 30 puntos es lo que suma el tercer robot, de, en este caso del club Robot Anglo. Muy bien, excelente. Nos vamos con ScienceBot. Con MinBot o Minibot, así se llama robot. Minibonder, Minibot, por favor, llamamos a robot Minibot. Vea, lo, un, un consejo para los equipos. A veces es mejor ir más lento y seguro. Háganlo con cabeza fría, no se aceleren, piénsenlo. Eh, nos ha pasado que grandes equipos. Nosotros el récord lo, lo hace un equipo de Argentina, que lo, hace, lo ha hecho en 10 en segundos todo el recorrido. Y ese equipo perdió la final por tratar de hacerlo rápido, porque se le salió el robot. La final esa vez la lo perdieron los que quedaron segundo y tercero, que estaban ahí con una velocidad, y el que fue lento, pues ganó la, la edición anterior. Claro, que fue el equipo Mark 50-03 de Salta y, y Titán de Argentina, los dos argentinos, perdieron y ganó otro equipo colombiano porque iba más lento, pero iba a, a la fija. Entonces, claro. muy, entonces, para que tengan eso en cuenta, a veces, eh, por eso digo yo, de las carrera no casi no alcanzan. Sí. Y bueno, me alcanza. Sí, lo estamos esperando, Science Bot. Y me acuerdo de la, anterior, de la edición final, que había el, el que quedó segundo lugar o tercer lugar, era un robot que estaba yendo muy, muy lento y llegó con su toda la lentitud y quedó pues en el, en el podio, ¿no? Sí, es que así, así sucede, eso pasa. Ese era el equipo boliviano, eh, me acuerdo de ellos, con su robot de madera. Ah, claro. Y mira, mira, bueno, estás hablando de Rojan Perú. Eh, de ahora, no, no. Le hablaba de la de la final del otro año. Ah, de los stars. Los... Claro. Y ahí vimos justamente, ¿no? Los, los primeros que ocuparon no fueron los veloces, fueron los que fueron lentos, pero seguros. Lento pero pero seguros, son... es verdad. Por eso mencionaba Bien, el equipo de Bolivia, porque iba lentito, lentito y pues llegó, ¿no? Y ahí llegó. Science Bot, ¿estamos listos? Science Bot. Si bueno, no que no lo veo. Eh, pues yo lo veo ahí, yo lo tengo ahí, pineado. Sí, yo también lo veo. Está ahí. Está conectado. Pero no está activando. Bueno, vamos a pasarlo entonces y seguimos. Ahorita vamos a llamar a Bot y si no, pues queda descalificado, nada no que hacer. Vamos con Team Reduce, vamos con César. Con César Bot. Sí, ya te damos la cámara. Eh, bueno, ahora sí, ¿no? Está con robot. ¿Ese es posto? el robótica, busco. Busco en la cámara. Listo. Eh, un momento, un momento. Vamos a, a mirar aquí el, el cronómetro a la cuenta de ustedes, chicos. Cuenten, por favor, tiene el micrófono apagado. No se escucha. Uno, dos, tres. Arranca en este momento el equipo. Bueno, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, muy, muy. Uy. Uy, qué dolor, casi, casi. Bueno, ahí va muy bien. Última recta. Tiempo. ¿Qué dices, Gilmer? Eh, 22 segundos, pero me queda a mí la duda en el, en el cuadrante 5. Vamos a mirar cuadrante 5. Se prepara entonces Hulk por ahora. Yo tenía 23, entonces damos 22, querían con 198 puntos, pero todo depende de eh, que haya hecho la ronda totalmente correcta. Vamos a hacer entonces, se va preparando Hulk. Y después de Hulk, vamos con el equipo de X-Ray Team. Entonces, un momento, por favor, vamos a revisar. ¿A quién le damos las gracias, Gilmer? En esta oportunidad para esta gran edición de Robojang Colombia 2022, vamos a dar las gracias a Fundación Pigmalión de Medellín, como también a de Robótica de Bogotá, Fundación Tejer Ideas y Steam Foundation. También a Fundación Marina Or. Muchísimas gracias por apostar por Robojang Colombia 2022. Vale, mientras va revisando, Mister, tenemos que agradecer a todas las personas que nos están siguiendo en las redes sociales, vamos a ver en los comentarios. Eh, bueno, nos dicen por acá Usco uh, Rose, eh, excelente Sebastián del Club JJ del Team Rose. Éxito a los equipos, saludos desde Pepina Yarit, México, eh, angro canadiense el mejor, nos dicen vamos, angro canadiense de Neiva, eh, muchas gracias por incentivar a nuestros hijos en algo tan maravilloso como la robótica. Saludos para Marta Juliana, para Ana Ale Ramírez, como también para José, también para el semillero de robótica educativa Usco Rose, y pues muchísimas gracias a todos los que están en estos momentos en la conexión, gracias a todos los que están viendo, y pues creo que ya tenemos ya el benedito final de Mister Roboto en esa oportunidad. Un stop todavía. Vale. Ok, la recomendación, seguimos recomendándoles que tienen que contar uno, dos, tres y poner en acción ya el robot, ya no estar eh, diciendo ya o listo porque si no eso le va a quitar también eh, tiempo, porque nosotros ya cuando ustedes dicen tres ya ponemos el cronómetro en cero para que comience, Después pues una, una recomendación para todos los participantes aún todavía nos faltan varios equipos eh, todavía no, no, nos quedan eh, se va listándose en este caso eh, del Team roads eh, Va en este caso Hulk. Vamos a ver. Bueno, está Hulk ya en pantalla. Revisar, el interno, por favor, gilmer Vale, vale, perfecto. Sí. Un momento. Vale, sí, voy revisando también, por fa. Voy revisando. Y como que... A ver... Para mí está tocando una puntita. Mm, ¿sí? a ver. ¿Comienza a contar? Todavía no. Espérame, espérame. Voy a dar mi, mi dedito final de la anterior participación. A ver, una más lo voy a revisar. Estoy poniendo el zoom al máximo. Y sí, lo veo tocando uh -huh. un poquito. Será el 2% del vaso. Pero bueno, está sacando la lengua, sí, ¿eh? sacando la, con la, la lenguita ahí, o sea, un puntico ahí, chiquito, pero sí. Sí, así es, está correcto. Está bien, está bien, está bien. Bueno, entonces queda con 198, vamos con Hulk. Entonces, a la cuenta, eh, a la cuenta de ustedes, chicos. No, no se escucha ahí, uno, dos ahí empezó, bueno lo alcancé a poner cuando vi que me salió va súper rápido uy, uy, uy uy se va muy rápido, muy bien uy, uy, uy uy, uy de revisión, de revisión creo que ahí uy, ahí uno, hay dos puntos, tres puntos que bueno, tengo 19 segundos listo Yo, ya bien. Sí. Vale, muy bien, gracias. Yo tengo 20 segundos, pero me queda la duda en el, en el quinto cuadrante y como también en la vuelta, eh, correcto. Vale, dos dudas. Tenemos esas dos dudas, entonces vamos a mirar. Mucho cuidado, a veces, puede, puede que no se haya salido, pero igual tenemos que hacer la revisión porque es tan rápido, es tan rápido que tenemos que eh, hacer esas cositas, ¿listo? Se va preparando los equipos de X-Ray Team, entonces, por el momento, pues lo, eh, serían 100, perdón, 201 punto para, para Hawk. 201 punto para Hawk, pero estamos pendientes de revisión porque eh, tenemos esa pequeña duda. Bueno, ahí va muy bien. Un momento. Vale, vamos a revisar. Eh, lo estoy poniendo yo también, <ríe> lo estoy metiendo zoom para, para ver que, para tener la idea clara de que salió o no salió. Eh, ok. Eh, bueno, mira, mira interno por favor. Vale, perfecto. Vale, vale. Me voy al interno en todo caso. Igual, de todas formas estaba viendo el, el, la, en este caso el bar para tomar la determinación. Uy. Eh, un momento, un momento. A ver, que es que ahí hay una, una, una partecita que estamos tratando de mirar. Un segundito. A ver. Yo estoy revisando. No. Listo. Entonces, un momento, por favor. ¿De acuerdo, Jimmer? Vale, perfecto. perfecto. Listo, se da el reto válido. Sí, Entonces, reto válido queda 201 segundos. Recordemos que igual es toda la segunda ronda y en la segunda ronda vamos a mirar. Listo, eh, igual tienen que hacer las tres rondas para poder ganar. Listo, vamos con al F4 de X-Ray Team. Mister, del Ángulo. Eh, del ángulo quieren hacer una pregunta, sí. Dale. Sí, es que nosotros también estuvimos pues, observando desde, desde la llamada y hemos visto que se salió varias veces, entonces... Eh, hola, decisión, mira. Me... Hola. Como te dijimos al principio, nosotros observamos, ¿sí? Eh, y nosotros cuando consideramos que hay algo para revisar, lo revisamos. ¿Listo? Ya lo revisamos y consideramos que quedaba adentro. Porque nosotros hacemos una, una cuestión de que nos devolvemos punto por puntico, o sea, casi que en cámara lenta. Por eso a veces nos demoramos un poquito con el VAR y mira que tratamos de ser muy diligentes con eso. ¿Listo? Recordemos que ningún equipo puede pedir VAR, solo los jueces. ¿Listo? ¿Listo? Vale, Mister, yo... hay, hay, una duda, hay una duda frente al, al, al, a si se van a hacer las tres, tres rondas completas de nuevo o, o si van a pasar los 10 por lo que hagamos equipos, bueno, pues, para que lo vuelva a explicar, por favor. Lo vuelvo a explicar, por reglamento, eso explicó al principio, por reglamento tenemos más de 10 participantes presentes, eso significa por reglamento que se hace una sola ronda donde están, participan todos, los mejores 10 pasan a la segunda y los mejores 5 a la tercera. ¿Listo? Eso se explicó al principio y se trató de ser muy claro con eso. ¿Listo? Eso se dijo al principio. ¿Ya? ¿Estamos bien? Listo. Vamos entonces, continuamos. Entonces vamos con los chicos de... Es Juan Felipe, ¿no? Listo. Sí, entonces con Juan Felipe vamos. Eh, un momentico aquí, a la cuenta tuya, Juan Felipe. Bueno, uno, dos, tres. Súper bien, este robot lo está haciendo muy, muy, muy, muy bien. Ahí lleva el robot, el vasito, mucho cuidado, mucho cuidado, con mucho tacto. Y ahí va, ahí va, ahí va. Está tratando de llegar. uy, uy, uy, uy, uy, uy. Uy, no, para mí sale en el noveno cuadrante, Gilbert. Vale, el noveno cuadrante. yo tengo el tiempo de 21 segundos, pero sí, también o sea, en la salió mínimo. noveno cuadrante, cada 90 puntos, ¿correcto? Sí, correcto. Listo. Bueno, nos vamos entonces con X-ray Team, control C, control B, con copiar y pegar. Ya, ya, ya pasó deshabilitar audio y ahora va... Eh, copiar y pegar muy bien sí, bueno. no son muy creativos bueno eh, no, no literalmente nos funcionó el control c y el control B. el control, el b, b, b, control b por eso sí. bueno. me escuchan si sí, eh, tienes el, va el vaso está boca abajo no la no. boca es del que vaso le puse la cinta para que se pudiera ver listo pero la boca del vaso es la que tiene que estar en, abajo Ah, ok. ¿Ahí? por estabilidad. Si no, eh, ahí sí nos regaña a su mamá, hermano, porque quebramos el vaso. Más fácil. Listo. Sí. Eh, bueno. A la cuenta de ustedes. Listo, oh, calma, cuando te diga yo, yo te cuento. Okay. Bueno, uno, dos, tres. Uy, uy, uy, uy, uy, uy. Bueno, vamos a dejar que termine. Tengo mi duda ahí en ese segundo cuadrante. Yo también. Yo hasta el participante antes que yo también. Bueno, me gusta tu honestidad. pero ahorita lo revisamos. Vamos, que termine. Estás haciendo bien. Estas rueditas me gustan. Las ruedas son divisionales. Ay, va bien, bueno, yo tengo un tiempo de cinco, tiempo parcial. Yo tengo un minuto. Listo, nos vamos con 59. Tenían 161 puntos, pero hay que revisar. Tenemos, el, el, tenemos esa duda, ¿no? En el, en el segundo cuadrante. Sí, correcto. Listo. Listo y... Se va preparando. Ya, ya vamos a revisar para decirte si sí o si no. Listo. Va en este momento se prepara Robert Stapp. Por favor, que Robert Stapp, eh estaba pendiente Robert Stapp 3 estaba pendiente. Entonces se va preparando el favor. Y luego Listo, sí, Science señor. Bot. Según los dos robots que nos quedan pendientes para la ronda. Lo ves primero. Nos espera mientras que hacemos revisión del bar. Vale, yo estoy revisando. Eh, a ver. Está claro. Bueno, yo ya lo tengo claro, Mister. No sé si él lo tenga claro. Salió en el 2. En el sí. ¿Correcto? Correcto. Sí. Correcto. Eso, eso estaba revisando en este momento, ya cuando lo dijiste. Sí. Desafortunadamente, chicos, sí, salió en el 2. Queda con 20 puntos. Y nada que hacer. Vea. Aquí hay una cuestión muy particular. Y es que a falta de dos equipos, tenemos todos los equipos que han participado clasificados. Voy a explicar por qué. Porque si queda un empate, en el, tenemos 13 equipos. Y si queda un empate en el último lugar de clasificación, pasan todos los equipos clasificados. Entonces, eso está en el reglamento. Entonces, todo depende de estos dos equipos que vayan ahí. y si pasan 11, ¿cuántos pasarán? Listo. Entonces nos vamos con eh, nuestros amigos de la escuela robótica El Choco. Listo, acá estamos ya lo volteo. A tu cuenta, listo. Ahí ya, ahí vemos. Dale hacia atrás un poquito. Entonces, chicos, si ya estamos listos, entonces quedamos pendientes de que nos digan. Listo. A, a tu conteo. Uno, dos, tres. Ahí empieza el robot. Uy, no, ahí sí ya. Nada que hacer. Se salió este muchacho, pero se fue de paseo. La emoción. Paseo, La paseo, paseo, Nada que hacer. 10 puntos. 10 punticos para este equipo que es el equipo RoboStab 3. Nada que hacer, muchachos. Y ahora sigue Science Sport. ¿ScienceBot? Sí, ahí vamos. Tatiana, dale. Listo, ScienceBot, ahí está. Recuerden que, eh, Marcelo, hay dos cámaras de ScienceBot para que pones la segunda. Sí, ya lo tengo, gracias, Mr. O. Listo, entonces, eh, vamos en este momento con... ScienceBot, ay, a la cuenta ustedes, chicos. No se escucha, no. ScienceBot, no se escucha. Ahora sí, ahora sí. Ahí va, ¿está adentro? Sí, sigue adentro. A ver, ellos van a optar. Creo que es un, un acercamiento lento, pero seguro. <ríe> vamos a ver cómo nos va. ¿Qué está pensando. Eso es bueno. La siguiente táctica, la siguiente jugada. <ríe> bueno, vamos en, en 20 puntos. 30 puntos. Ahí va, bien. 40. Ahí va la vueltita respectiva, muy bien. ¿no piensa para lo dónde hacerle, gira. ¿Lo va a hacer al revés o se va a voltear? No, se va a voltear. Ahí va, ahí va, vamos en, vamos en un minuto para que sepa equipo. adentro sí, sí, adentro sí, se ve adentro se está tocando la puntica ahí pero por poco vamos en un minuto 30 quedan 30 segundos a ver cuidado con las manos los que no pueden estar en la pista A ver, ya 12 segundos. 12 segunditos. Vamos a ver qué, qué puntaje alcanzan a hacer. Ahí va, ahí va. 3, 2, 1. Tiempo. Tengo 80 puntos, Gilmer. De igual forma. 80 puntos. ¿Listo? Muy bien. ¿Listo? ¿Revisamos entonces los puntajes en la tabla, Gilmer? Sí, correcto. Bien. Vamos a revisar. Bueno, entonces le damos las gracias a todos los equipos que han participado. Desafortunadamente ya tenemos tres equipos eliminados en esta ronda. Bueno, técnicamente tenemos 10 equipos eliminados, siete que no llegaron y tres que participaron que desafortunadamente no lograron el corte de los puntajes. Entonces vamos a compartir, voy a compartir aquí la pantalla y tú nos vas a leer. Eh, en orden. Listo, primero los eliminados y luego los clasificados. ¿Te parece, Kilmer? Sí, genial. Vamos a mencionar los robots. Okay. Listo. Ok, ya tenemos a los clasificados. Eh, tenemos al equipo de el Club JJ, el Club Morotic. Tenemos al equipo de, en este caso en la escuela de robot, ahí, vale ya se ve, me... ah ok nos estamos olvidando del primero del primero mister, listo el primero es el, el robot coder, eh, correcto luego pasa el, la, robot, sí, señor. el robot el robot morotix eh, bueno mencionamos el lugar o los que pasan de frente mister? no, pero vamos a, a mencionar los lugares en primer lugar, ah. va, vamos al revés, primero los, los, eliminados. ¿A los eliminados no, primero vale. los eliminados Vale, Entonces vale. tenemos a Robert 3 con 10 puntos en el último puesto y empatados en el onceavo lugar, José Eusebio Caro Pixi y X-Ray Team con 11. Todos estos equipos desafortunadamente se les agradece, eh, pero no continúan para la siguiente ronda. ¿Listo? Vale. Ahora sí, el, el décimo lugar. Listo, el décimo lugar, el equipo del robot Anglo con el robot Anglo Sky Tree y, Skill 3, eh, sí. correcto. y el Robot Anglo también, del Club de Robot Anglo, el Robot Anglo Skill 2, eh, no, es Skill 1, claro que sí, sí correcto, estamos bueno, Skill acá. 3 queda con, en el décimo lugar, sí. ¿sí? En, el, en el octavo ah. lugar tenemos dos empatados, Skill 1 y Escuela Robótica del Chocorro Verstapp con 50 puntos. Sí. Correcto. En séptimo lugar tenemos a Science Bot con 80 puntos. En sexto lugar a X-Ray Team al TP4 con, eh, con 90 puntos. En el quinto lugar tenemos al Club JJ Morotix con 184 puntos. En cuarto lugar, en cuarto lugar, bueno, en tercer lugar hay un empate con 198 puntos que son Robot Anglo Skill 2 y eh, César Bot. Y en primer lugar tenemos a Bolívar Coding Coder con eh, 203 puntos. Entonces. El segundo? el segundo, sí. El robot Hulk. Es que el, el segundo no aparece porque cuando hay. Ah, bueno, el segundo lugar es Team Reus con Hulk. Sí. Tienes toda la razón, con 201 puntos. Entonces, recordemos que esto ya es borro mi cuenta nueva para la siguiente ronda. ¿Listo? Una pregunta. Dígame. Eh, una pregunta. Eh, no sé, eh, cuando uno termina y le sobra tiempo, lo que le sobra de tiempo, ¿se lo suman al puntaje? Sí, señor. ¿Pero cuando solo termina o cuando también queda... Por ejemplo, solo cuando mitad? termina. Si no termina, ah. solo se te da el puntaje. Tú, si Listo. Que... Listo. O sea, eso está en el reglamento. Solo cuando se termina, antes de los 120 segundos. Listo, gracias. ¿Cómo ¿Listo? Porque si se sale, se considera que no terminó. Entonces es por eso. Listo. ¿Está eso claro? Yeah. Sí, señor. Súper, listo. Listo, Gilmer. Entonces, vamos en el mismo orden. Creo que empezamos con Bolívar Coding, ¿correcto? Sí, correcto. Con robots. Eh, en este caso, es el... Bueno, el que quedó primero, ¿no? Vamos así con Coder, con Robot Coder. Vamos a ver si está en esta oportunidad, pues, sigue manteniendo el primer lugar. Ok, lo tenemos ahí. Me dices cuando usted es listo. Listo, Un momento, por favor, para que pueda La más cámara más abajo, okay. ok. Ahora sí. A la cuenta de ustedes, chicos. Me dices cuando. ¿Listo? Uno, dos, tres. Ahí va muy bien este robot, va muy rápido. Uy, uy, uy. Bueno, ahí yo tengo una duda Listo eh, Tengo claramente para mí salió en el noveno cuadrante pero tengo una duda antes Yo tengo como tres dudas Listo Vale, pero el tiempo hay que dar, el tiempo es de 18 si en caso de que eh, en este caso se si haya salido el robot pues el, el tiempo que Yo tengo. 18. Tiempo de 17, entonces quedaría con 203 puntos de nuevo, pero todo depende que no se haya salido. Eh, yo, en este, yo la verdad tengo, tengo claramente para mí salió en el noveno cuadrante, pero antes de eso tengo también tengo unas duditas puntuales, entonces revisión de bar. Segunda, tercera, yo tengo ahí, en la segunda, tercera, en la sexta y séptima y en la novena, como mencionas. Es ¿Listo? La que yo tengo ¿Listo? Las dudas. Listo, Gilmer. Anunciantes. Vale, sí, voy a ir a los patrocinadores de esta oportunidad de RoboJang eh, Colombia 2022. Tenemos que agradecer a los que apuestan por este torneo de robótica. Tenemos que agradecer gracias a Fundación Pigmaleón de Medellín y también a TD Robótica de Bogotá, Fundación Tejer Ideas y Steam Foundation, Fundación Marina Or. Muchísimas gracias por apostar por RoboJang Colombia 2022. 22. Vamos a saludar también a todas las personas que están viéndonos en las redes sociales. Saludamos a Diomedes, dice muy bien, Anglo Canadiense Neiva, Juan David Vargas, excelente, el team Rouse de la Universidad Surcolombiana. Perfecto. Saludo para todos los que están siguiendo la transmisión en estos momentos, al menos que no haya actualizado y usted me, me, me haya pasado de algunos saludos. No, está bien, está bien. <ríe> ok. Listo, muy bien. Vamos a ver, yo también estoy revisando y bueno, vamos a tomar la determinación en breve. Estoy que analizo, estoy que pongo nuevamente play, play para ver qué ha pasado realmente, si el vasito salió o no salió y bueno, vamos a ver, vamos a ver y sigo con el play yo. Creo que lo voy a ver por cuarta ya, por cuarta vez. A mí me toca ponerlo en cámara lenta para cerciorarme todo Vale, sí, toca, toca revisar varias veces. Ok, yo también ando poniendo stuffy y play, stop play. <ríe> Voy a actualizar nuevamente para, para ver cómo más delicadez. es. Ah, ok. Seguimos en el bar. En breve vamos a tomar una determinada determinación para ver si realmente pues, el, el vasito se quedó o no se quedó. Y bueno, sigo yo con el famoso play a cada rato, stop play. Vamos a ver. Ya te mando, ya te mando. Vale, vale. Tenemos una mejor vista, una vista de halcón. Vamos a revisar. Sí, vamos a revisar. Uh -huh. Entonces, un segundo. Listo, revisa el interno, por favor. Ok. Voy al interno Bien. a revisar. Lo vi en, en los primeros cuadrantes, es difícil, yo lo, pues, lo veo como que estuviera dentro un poco, pero aquí ya sí me queda muy claro que sí, sí salió, pero quiero que revises. a mí sale en el octavo cuadrante. Mm, vale. Sí, estoy que también reviso. Ah, bueno, sí, sí, efectivamente. Ahí está muy claro porque sigue derecho, no sigue la línea, entonces al claro. seguir que derecho queda el vaso totalmente por fuera. Claro, correcto, sí, es correcto. Eh, 80 puntos entonces. ¿Estamos de acuerdo, sí. sí, sí, correcto, correcto, lo acabo de revisar como cuatro veces, sí. No me queda más dudas de que si sí, el vaso salió porque se fue... Directo recto y pues no hizo la curvita necesaria para que el vaso se mantenga. Correcto. Vamos con Morotix, Club JJ entonces. Y se va preparando, y se va preparando la escuela rótica del Chocó. Que milagrosamente entró a los dos equipos. Creo que respiraron profundo después de, de, de que tuvieron ese problema, ¿no? Vale, vamos a ver. Vamos entonces con MoloTix, la cámara de Usco. Listo. Me abre micrófono y quedamos atentos a la cuenta de ustedes, chicos. Uno, dos, tres. hay revisión ahí en el cuarto cuadrante para mí ¿tiempo? ¿qué tiempo, ¿Qué tenemos? tiempo tenemos? yo tengo 27.5 tengo 26 sería entonces 94, 194 y que se da el tiempo menor y pero tengo mi duda en el cuarto cuadrante no que sé que otra duda tienes tú o si lo viste bien ¿Girma? sí también los, lo veo en el cuarto cuadrante ahí en el momento de que vaya lineal veo ahí la duda pero este bueno queda revisar vamos a revisar y la determinación que vayamos a tomar en todo caso sigo analizando sigo viendo ah, listo ahí voy revisando Simplemente para contarle a los equipos, creamos que para nosotros los retos más difíciles que es de juiciar, y eso desde que lo implementamos el año pasado en Robertán, Colombia, casualmente, los retos más difíciles que tenemos para ese es este, por la parte de la perspectiva de la cámara, porque es difícil, ustedes pueden apreciar una cosa desde donde ustedes están, nosotros podemos eh, apreciar otra, y, pero todo depende de, de eso. Bueno, vamos un momentico, por favor. Eh, un segundo. Quiero, ahí lo voy a mandar a, a, a Girmart, te voy a mandar y me das me tu, tu punto de vista. Para mí está en ese, en ese cuadrante 4, es donde tengo sí, mi, mi duda. Eh, de resto, y quiero, quiero tu punto de vista. Vale, vale. A ver, ¿dónde estamos? Listo. ¿Me dices ahí, porfa? Voy a darme un par de, un minuto por lo menos, que me gusta revisar como tres, cuatro, cinco veces. <ríe> un minuto, un minuto. Eh, a ver. Uh, estoy dibujando para ver si... Eh, lo veo, lo veo, lo veo. Ah, no. Ya me quedó claro. Más que claro. Eh, definitivamente valiente. para mí el robot salió. Eh, mejor dicho, el vaso salió. Salió el vaso. Para pa mí salió el vaso. Para mí está afuera. Pa También para mí, porque en un primer momento lo, lo sacas hasta el límite y luego después lo empuja y sale el vaso. Correcto. Es lo que yo veo. Lo que yo veo, bueno, graficando también. Listo. Bueno, Para mí también. Para mí por proyección sale en el cuadrante cuarto, ¿correcto? Sí, correcto. Es así. Listo. Para mí sale en el cuadrante cuarto. Eh, chicos, vean, les vamos a pedir una, una, una, aquí una cuestión, vean. Créanos que nosotros tratamos de mirar, remirar, recontramirar. Nosotros nos verificamos mucho cuando tenemos esas dudas, tratar de tomar la decisión más acertada para los equipos. Eh, ante todo, respeto a, al juez. Que no estoy de acuerdo, chicos. Les invitamos a revisar, podrán sacar sus propias conclusiones. Créanos que... Yo, nosotros yo soy uno de los que pongo en cámara lenta, luego tomamos pantallazo, sacamos, o sea, miramos toda la forma posible. Yo creo que hasta Gilmer dibuja encima, casi que no hay falta sino dibujar, eh, eh, sino al lado de en el, en el celular, a ver si sí o si no. Pero creo que también lo hace. Entonces, créanos que eso fue. Listo, entonces, 40 puntos, ¿correcto, Pamorotix? Listo. Vamos entonces con Robert Stapp 1 de Escuela Robótica en Chocó. Listo, sí señor, ya vamos. No nos vaya a pasar como ahora. Listo. Bueno, ponerlo. A tu cuenta, Juan. Uno, dos, tres. Eso, empieza el robot, muy bien. Despacio. Gira tranquilo. Sí. No, no, ah, ah, termina la ronda, no lo puedes tocar. Pico, 40 puntos, no puedes tocar el robot una vez empieza. Eso está en el reglamento. Sí. Listo, 40 puntos. Ahí, lamentable porque iban muy bien. Mucho cuidado con eso, chicos. Ustedes no pueden tocar el robot una vez empieza. Listo, se da por terminada la ronda. 40 puntos, ¿correcto, Gilmer Sí, correcto, 40 puntos. Y bueno, sí, lo tocó lamentablemente. Bueno, la emoción. puede sentir que es la emoción. Y pues, nada, gracias por participar y pues esto le va a servir también de aprendizaje para otras próximas competencias. Bueno, vamos con lo Verstapp 3. Verstapp 3. Por ahí nos dicen que, que los chicos de Science Bota y es, es un chico de ocho añitos. Recuerden que este es para todas las edades, o sea, aquí no hay restricción de edades. Nosotros recomendamos que sean para chicos más grandes, pero hemos tenido también eh, nuestro grandioso Neymar. ¿Cuántos años tiene Neymar ya? ¿Diez? Ya tiene, sí, porque él participó de los ocho. Diez, pero lleva dos años participando, o sea, él también fue ganador de, de ocho añitos, o sea... Eso ha pasado, eso ha pasado. Listo, Mauricio, no. estamos listos. Y el niño también de Bolivia, el que quedó en el no al estar el tercer lugar, el de Bolivia. También. Que también tiene nueve años. Eso es que eso eso, eso eso no significa nada. Ahorita en Colori, el primer lugar, el segundo lugar fue una niña de diez añitos y el que estaba con chicos contra chicos ya de secundaria y más grandes, o sea, súper bien. Bueno. ¿Qué pasa, Verstappen? ¿Señor? Eh, estamos esperando a Verstappen 3. Mauricio, Verstappen 3, ¿está listo? No, no señor, creo que no vamos a poder competir porque el competidor se acaba de ir. Entonces, ¿Se no acaba de ir vamos... el competidor? Sí. ¿Y solo, ¿Y solo hay uno del equipo inscrito o son dos en el equipo inscrito? Pues había, habían dos, pero uno estaba enfermo, le dio gripa, entonces pues no pudo asistir. Y el otro y pues, se acaba su... de ir. Y el otro se acaba de ir. Y solamente pues tenemos acá a Juan José, pero pues él está en otro equipo, entonces no puede competir. No se fue. Ah, bueno. Nada que hacer, les damos entonces cero puntos. Qué pena, Mauricio. ¿Y por qué se sí. fue? ¿Qué le no sé No sé. Le dio como así, como que había sacado tantos puntos y como que se deprimió y salió y se fue. Pero tenía oportunidad de, de seguir y de clasificar. Bueno. Nada que hacer. Bueno, dígale que si ahora que salió, que traiga las empanadas de una vez, ¿no? Bueno, sí, sí, señor. Tal vez, muchas gracias. <risa> que si salió, pues que traiga empanadas. Bueno, nada que hacer. Cero puntos. Vea, esos son el tipo de cosas que uno no puede eh, medir una competencia. Nos pasó en Bípedos, que el equipo que iba de primero, toda la competencia. En. Hubo un equipo, el otro equipo. Tuvo primera ronda nula, la segunda más o menos y la tercera le empató al primero. Hicieron el desempate y el que iba siempre en primer lugar, se le cayó el robot en plena competencia y, y, y no ganó. O sea, son cosas que pasan. Uno no puede medir, por eso es impredecible siempre hasta el final. Listo. Gilmer, entonces nos vamos con, con, con el que sigue, ¿no? Que es robot amplo. Sí, correcto. Vamos. Vamos La con Robo Tango. Mister. Dígame. Sí, acá. Eh. ¿Llegó o no llegó? Sí, acabé. Acá. Sí, aquí estoy. Listo, hágale. Pues, Hermano, no se puede ir y si va a ir, tiene que estar empanadas cuando vuelve. ¿Listo? Te hubiera que corretirlo ah. por allá, pero... Conéctalo. Mílter, estás llamando y, y, y él no alcanzó a clasificar. Eh, sí, yo lo veo aquí. Ah, no, me equivoco. No, espere. ¿Fue equivocación mía? Ah, bueno, Mauricio, mil disculpas. Sí, tienen la razón, vea. Lo Verstappen clasificó fue el Verstappen ah, bueno, 1. Toda bueno. De todas maneras, vea, vamos a hacer una cosa fuera de concurso. Póngalo a ver cuánto haría de puntaje, sin tomar tiempo Bien. simplemente mientras que se nos prepara el siguiente equipo que sí está clasificado pues es no pero sí si, si tomémosle el tiempo o sea, sí si, si tomémosle el tiempo a ver cuánto hace sí, se, lo se lo tomamos pero fuera de concurso a eso me refiero Ángel, entonces a tu cuenta hágale, hágale pues ¿Cuánto ¿qué tiempo haría? Hagamos. uno de uno dos tres Bueno, por ejemplo, ahí hay un problema del vaso que está transparente. Eso lo habíamos ah. dicho. Pero bueno, no importa. Ya, ya esto es fuera de concurso, simplemente para que el chico eh, tenga como su récord personal. A ver, ¿qué pasó ahí? Parece que se desconecta el robot. Sí, se desconecta ah, ahí. Ya a voy. ver, pero ahí volvió a conectar. Ah, ya, ya sé por qué es el competidor como está... Así, está sudando y el celular no, no alcanza a tocar el de la pantalla. Ah, eso es lo que es. Ajá, es eso. Uy, ahí está tocando un cachito. Sí, sí va, sí va bien, va bien, va bien. Bueno, felicitaciones. Ahí, ahí, ahí medio un tiempo... De un minuto, ¿no? ¿Cuánto te dio? Eh, yo tengo 58. Sí, más o menos, listo. Eh, hubiera sido, hubiera sido, hubiera sido ciento, eh, 162 puntos. Bueno, no, pero igual, te dejamos competir ahí. Muchísimas gracias. Simplemente fuera de concurso para que estés tranquilo y demás, ¿listo? Yo mal, listo muy sí, buen, muy buen trabajo. excelente, listo. Ahora sigamos sí, con los equipos. Hay mil disculpas por los equipos que sí pasaron. Vamos con Robot anglo con sí, el one Prepara skill 2 y skill 3 listo a la cuenta de ustedes chicos a ver toda la pista que se toda la pista de eso Tres, dos, uno. Va muy bien, va muy bien. Uy, uy, uy. yo también tengo no dudas. Sí, ahí, ahí yo no... Hay que mirar ahí con... con lupa. Tengo 17 segundos. Igual, 17 segundos. Pero, Pero estamos eh, pendientes de, esa, de ese cachito ahí en el cuadrante. Ese es el 6, ¿no? Sí, correcto, en el 6. Y antes también de llegar, en el, el último cuadrante, antes de dé la vuelta, ahí también tengo otra duda. En, en, en la esquinita también sí, vi eso. Correcto. En la esquinita también vi. dos. Eh, bueno, un, un momento. Listo, espero un momento. Vamos a mirar, aquí estamos revisando, tranquilo. Vamos con la 6, por el cuadrante 6, viendo. Sí. Y vamos a ver qué, qué sucedió. Y ok, bueno, toca poner play para mí para ver y vamos a ver qué, qué pasó. A mí me toca poner cámara lenta, a mí me toca poner todas las ayudas necesarias. Créanme que si tuviéramos bar como tal, estaríamos aquí retroceda, cámara 3, cámara 4, lento, cuadro a cuadro, aquí estaríamos, a ver. Yo estoy con el play y stop. play y stuff. En el atlético, si sí, y sí, no tiene barro, allí se sí toca al ojímetro. O, o, sí, o, o. al ojo de alcohol nada más, si viste, viste, si no viste, no. <ríe> si no viste, ahí quedo, exactamente. Sí, sí pero yo ya tengo acá, eh... bueno, yo ya, yo ya tengo justo la toma. Si no, también te la mando al grupo de WhatsApp. Y ¿Me la porfa? Sí, yo tengo una decisión como si casi final. Vamos a tomar en la misma dale, pantalla. Me, dale, me pones, por favor, por el interno. listo Ya te la mando ahí. Justo le he puesto un stuff ahí. Bueno, no sé si salió bien claro, pero... No sé si la... Ah, sí, es que es, es ahí en ese punto. sí. Exactamente ese es el mismo punto mío. Para mí sale ahí en el sexto cuadrante también. Cuando trata de rectificar para la izquierda, o sea, no sale a la... cuando exacto. lo empuja sino cuando rectifica. Sí, 60 puntos entonces. Bien. Esta vez no, fall no falló mi stop mi play. <risa> no, está, está bien, está bien. No, yo no tenía... Yo lo tenía exactamente... Es que está, yo lo pongo ese en cámara lenta. ¿Vos has visto cómo lo envío yo? diferente, sí, sí, sí. pero pero sí, está está bien, es lo mismo que había apreciado yo. Está buscando el punto preciso. Listo, muchísimas gracias. Entonces va con el 2. Ese es el 2 ya listo. ¿No, sí, creo de, que es el 2. Sí, ya estamos listos. De listo, ¿La cuenta a ustedes. Listo. 3, 3, 2, 1. Ahí va, empieza en este momento. Va, en este momento. va pasando ahí el, cuatro, el cuarto cuadrante, el quinto, lo hace de una forma muy bien. Lo está haciendo lentito ahí, pero seguro. Uh, a mí me parece que a veces confía mucho en estas curvas dobles. Sí. Eh, tiempo, para mí fue fluido vale, pero yo tengo una duda en la vuelta es en el cuadrante 5 y 6 listo, miramos por el momento yo tengo 22 segundos ¿qué tiempo tienes tú? Eh, 24 listo, entonces sería mi tiempo 22, sería 198 pero verificamos cuadrante 5 y 6, un momento eh, también estoy con el stop Stop y play. con el ojo del halcón Listo para observar entre cuarto y quinto quinto y sexto, Jimmy. Entre el quinto y sexto. Listo, ¿Es la que yo vi entre el cuarto, y quinto y sexto. Pero al parecer, bueno. Uh -huh. ay, ay. Me toca terminar realmente con mi play. <risa> Vamos a ver. A ver, ahora sí. Yo lo veo bien, Ale. Sí, sí, también lo acabo de visualizar. Si ¿sí es correcto, sí, esto Si sí, yo, yo lo había visto fluido, por eso, pues yo reviso porque tú dices, entonces revisamos. Pero si sí, 198 puntos, entonces mantiene, eh, eh, creo que ese es el único que mantiene con el mismo puntaje, súper bien, muy, muy fluido. Listo, vamos con el 3, por favor. Entonces ponemos el tercer robot parecer ya está listo. Entonces, a la cuenta de ustedes, chicos. A la cuenta de ustedes, chicos. Tres, dos, uno. Me ha llevado bien. Muy buena velocidad. Uy, uy, uy. Tuviste 26. ¿Tú viste lo mismo que yo vi? Y, yo y yo ya lo vi a también. Y ahí lo volví a ver. Sí. Eh, igual revisamos. Listo. Igual revisamos porque para mí sales antes. O sea, con seguridad, en el, ahí en el, en el sexto sale, pero antes para mí salió. Sí, yo vi en el cuarto y quinto que también eh, salió y en el seis, en el transcurso de seis y siete también. Pero bueno, hay que revisar, ¿no? El tiempo para mí es de 17 segundos, lo que yo manejo. Yo también. Perfecto. Esta decimos coincidida. Ok vamos a, a revisar y ya estoy en esto eh. ah ya ya yo ya lo ya lo determine en el cuarto no sí, sí eh, en, el cuarto. en este caso no no en el quinto un momento un momento que esos 10 esos diez puntos son importantes entonces ve un momentico para que yo yo veo aquí otra vez ah, oh. Que me toca a mí, a mí me gusta ponerle también el, el a ver. Bueno, para mí está en el Todo quinto. esto que nosotros vemos del bar y revisar, ustedes lo pueden hacer en Facebook. Van, paran, digan claro. O sea, para eso está el Facebook también. Tiene, eh, el, en, el, en el quinto, hace una corrección hacia la izquierda del robot que lo saca. Sí, sí. Y igual, ¿había salido por completo también en el 6? Sí, en el, en el, no, en el, ahí sí, en el 6 sí y salió. salió por completo, pero para mí era si había salido antes, era mi, mi, mi duda. Entonces, 50 puntos, ¿no? Listo, sí, sí, nos quedan puntos. cuatro equipos que son, vamos con Minibot, de Science Bot, Vamos a esperar entonces. Mientras se va conectando, vamos a tener que agradecer en esta oportunidad a los patrocinadores. Gracias a ellos se hace RoboJan Colombia, la versión 2022. Vamos entonces a saludar a todos nuestros patrocinadores en la tarde. Agradecemos a Fundación Pigma León de Medellín, como también a TD Robótica de Bogotá, Fundación Tejer Ideas y Steam Foundation, Fundación Marina Or. Muchísimas gracias por confiar en RoboJan Colombia. 2022. Listo. Entonces, ya estamos listos con Science Bot. Vamos entonces a la cuenta de los participantes. Uno, dos, tres. Este, este, este eh, piloto está más pro con una mano. A lo que veo, sí. Uy, ahí sí salió. Uy, uy. Ahí, ahí, ahí sí se salió. Sí. Se salió antes y lo corrigió. Eh, para mí fue muy obvio que salió. Sí, también salió en el sí. segundo cuadrante. salió 20, por 20 puntos. Ahí sí que, que, que, que. Bueno, termina, termina la ronda. Dale, dale, termina la. Sí, dale. dale, no importa, termina la. Oh, me parece muy valioso, a veces los nervios traicionan un poquito, pues no importa que termine la ronda. Recordemos que él, él, la vez pasada le pasó que por nervios no terminó y, y ahí fue los 80 puntos que hizo. A veces es difícil controlar estos robots que tienen un agarre tan pequeño. listo. Dale, intenta, inténtalo, inténtalo. Dale, terminemos, terminemos eso, haz lo mejor que puedas. Bueno, nos vamos preparando mientras que termina Minibot, te va preparando entonces los dos equipos de Team Reus, César Bot y hol Y hace cambio de colores, ¿sí ves? Ahí el robotcito y todo. Es, es, es, es una es un, un embotambulancia. ambulancia. Listo. A ver, termínalo, termínalo. Listo, felicitaciones. No, ahí, ahí, ahí, ya casi, eso, ya ahí llegó. Felicitaciones. Bueno, muy bien. No importa, 20 puntos muy bien ganados. Y continuamos entonces. Entonces continuamos con César Bot. Listo, Robótica Busco, ahí está. Eh, listo. Yo estoy listo, Gilmer, ¿estamos listos? Sí, también, correcto. Listo estoy la correcto. cuestión, de ustedes. Un, dos, tres. Listo, ahí empezó. Ahí va muy bien este robot. Ahí va andando. Uy, uy, uy. A ver. Va bien. ¿Listo? tiempo yo tengo tiempo de 27 yo tengo 26 segundos serían 26 tenemos inquietudes Gilmer? no ninguna lo vi bien, bien yo tengo, un poquito suave yo, pero bien yo tengo una inquietud entre el 70 y el octavo, entre el séptimo y el octavo cuadrante en, ah, en el, la M en la, la M se siguió derecho y no sé si si quedó fuera entonces vamos a revisar rapidito tengo, esa es la única inquietud que tengo, pero vamos a, a revisarlo rapidito. A ver. Ok. Ahí vamos, ahí vamos, ahí estamos grabando, mirando para poder hacer el, el, el paso a paso eh, la detección. Bueno, mm. bueno le pedimos, no, bueno, estamos dentro del tiempo, le pedimos disculpas y si de pronto nos estamos dando más de la cuenta, tratando de hacerlo más justos con todos ustedes, ustedes comprenderán, eh, en este momento vamos a mirar, eh, sí, estoy viendo también. Eh, bueno, me, me quedo ahí viendo porque al parecer, bueno, no me quiero adelantar. Bueno, bueno sí. ya, ya, te voy a enviar, te voy a enviar lo que yo tengo, Jirmer. Eh, Perfecto. Y. ¡Tarán! Sí, ya, ya lo vi también. Pero vale. A ver, a ver, un momento, pero espera, espera. No, no se me adelante muchacho no se me adelante muchacho ahí está, ahí está para que revises por favor el video yo estaba con mi stop a ver eh, me mando de, a ver vamos a ver a ver, una vez más y voy a revisar por, estoy, estoy, estoy siguiendo la perspectiva de la línea que está debajo del robot. Sí, justamente... Eh, pa. Para, parece estar tocando. Sí, es lo que estoy viendo. Sí. Eh, Espereme, Voy a dar una última que quiero ver. Mm, entiendo que sí. Pero igual me quedo con una duda. Voy a revisarlo nuevamente. Porque ahí, ahí, que... te estoy, ahí te estoy mandando, te estoy mandando. Porque mira, lo que se ve negro debajo del robot es la línea de la curva. Entonces al parecer sí, sí, sí está tocando. Entonces... Vale, vale. Eh, no, está bien en la curva. Sino que cuando avanza... Estoy ah, perfecto. es después. Dices es la... después. Ya, ver, ya Porque la curva sí está bien. Yo lo veo bien. Sino que ahí cuando trata de voltear para adelante es lo que estoy viendo. y bueno no, sí. porque... Pame, Pame está tocando poquito, pero toca. Sí, sí, es lo que estoy corroborando yo. Eh... A ver. Yo, sé, yo les estoy diciendo esperar mucho tiempo, pero denme unos 30 segundos. Dale, 100... dale, dale, tranquilo, dime. 30 segundos porque voy a a ver, voy a graficar. Uh -huh. Como que y sigo pensando y sigo viendo punto puntos cuando Yeah. Eh, eh, esta es mi impresión, voy a mandar una foto Listo, eh, dale para que Lo veas, mister. Listo, por favor y, y tomamos determinación, se prepara Hulk, por favor Hulk, por favor, se va preparando Sí, por favor Yo te mando la, la foto que tengo ahí Dale, ahí estoy esperando eh, Porque según mi A lo que yo estoy sacando no No, no me está convenciendo Ahí eh, está. Está, Bueno, un, mo un momento. Un momento, chicos. Ya regresamos. Y eh, cerramos un micrófono, Gilmer, por interno, por favor. Comerciales. Vamos a la tanda de comerciales. anual de educación stem así que muy pendientes de las redes sociales de la fundación tejer ideas y un, una fundación muy encaminada que siempre ha estado con nosotros en el robo ya en todos estos años es la fundación marina Or. Entonces un saludo cordial para ellos no sé si ya llegaron los, los jueces Recordemos que el día de mañana, de 8 a 9 de la mañana, estaremos realizando los diferentes, eh, entregando los diferentes podios que, que ya hemos socializado, pero mañana será la transmisión de ustedes, los ganadores de este RoboJank Colombia 2022. Y recordarles que en el mes de agosto, el 13 y 14, eh, estaremos eh, realizando la segunda versión de Roboyan Colombia en el mes de agosto. Bienvenido, Listo. Mr. Roboto. Listo, Juan, Gilmer. Correcto, le damos válido. Hemos sacado todo, hemos observado y le damos válido. Listo, Me, nos dices, por favor, entonces, yo tenía 27 segundos, ¿tú tenías? Eh, en este caso, 26 segundos. 26, entonces habíamos quedado que eh, serían 94, 194... Sí, ¿Sí? sí, correcto. No noventa y cuatro. Listo, ahí va. Perfecto. Vamos con Hulk. Me disculpas ¿No, a Hulk? Hulk. Gracias, Hulk, por esperar. Vamos. A la cuenta de tres, entonces. Un. Dos, tres. Uy, ese, ese reflejo ahí está difícil. Ya. Tengo veinticuatro segundos. Eh, yo tengo 24 segundos también. ¿Tenemos alguna duda, Gilmer? Eh, esta vez no. ¿La parte de reflejo pasó bien? Sí, sí, esa fue la única parte que de pronto yo estaba así, pero yo lo vi fluido. No sí, tengo correcto. dudas, entonces 24 segundos. Eso sí, el ejemplo, equipo. 95. me gustaría recomendarle al equipo de Team Reus, que sé que tienen otras pistas, eh, para ubicar la cámara en la otra pista para no tener problemas. En la que se haya homologado. Listo. La pista que se homologó esa es la que deben competir. Recordemos eso. ¿Ok? Listo. Vamos con eh, X-Ray Team f 4 que fue el que pasó de X-Ray Team. Entonces tenemos la última oportunidad para este equipo. perfecto. Juanfe, eso. Eh, un poquito la cámara más para atrás para que se vea toda la pista, que si no, no la vemos. Uy, eh, se, se me puso la cámara or, or, eh, vertical. Eso, ahí, ahí, ahí, ahí. Ahí súper bien. A ver, eso. A la cuenta de ustedes, chicos. Uno, dos, tres. Súper, bien. Uh. Bueno, terminemos, terminemos. Pero tengo una duda ahí en ese segundo cuadrante. Y en el sexto, en el séptimo. Ah, ahí, ahí sí, ahí sí salió, salió, salió. O sea, en el noveno salió, salió, salió, pero tengo dudas en el segundo y en el séptimo. Entonces, ahí la cuestión es si ¿sí salió, porque el vaso se salió. No sabemos es en qué cuadrante. Eso sí. ¿Tú qué sí justamente, eh, justamente tengo las dudas ahí en el segundo cuadrante sobre todo y obviamente que en el noveno ya salió por completo, pero también tenemos un, yo tengo la duda en el séptimo y octavo en ese transcurso. Eh, de todas formas, ya estoy revisando eh, para sí, tomar la... la para darle esa oportunidad al equipo. Igual es el último que está participando en este momento. Entonces, eh, bueno, Rojam Colombia, un momento por favor, que es que estamos mundo. Vale. Ahí está. ¿Listo? Bueno, yo, yo voy revisando. Mm -hmm. Ahí estamos mirando a Elsa. O sea, en el noveno sale sí o sí. Ese sí fue muy obvio. Pero antes de ese noveno hay otros dos cuadrantes que nos tienen El segundo, segundo y el quinto y el sexto. Eh, sí, el sexto. En el segundo y el, el sexto y el séptimo. Sí. Antes de empezar la M. Exactamente. Entonces vamos a mirar. Estamos mirando. Voy a hacer una presentación aquí rapidita. Eh, aquí creo que es la imagen mejor que vamos a tener. Estoy revisando el segundo cuadrante porque... Yo estoy también revisando eso en este momento. Ray, eh, te estoy enviando foto en este momento, Mal. Vale. Vale, vale. Eh, de todas formas, igual sigo revisando mm -hmm. yo con mi Stuffy Play. <ríe> ok. listo, mientras yo sigo poniendo stop Epa. ojo que sí, está claro segundo eh, el segundo cuadrante me parece bueno, te escribo el interno, ¿no? Sí, interno, por favor. Ahí tengo los dos yo. Un segundo y miramos. Vale. Ah, tienes toda la razón. Pero sí sale en ese punto. Eso esa es mi pregunta. En ese punto sí salió. Eh, sí sale, correcto. Bueno, hay una cuestión. Y, y ahí, mil ahí, pues, primero que todo, desafortunadamente, vea, hicimos una super revisión. Recuerden, eso lo pueden ver en Facebook, pueden grabar, pueden devolverse, pueden mirar. Se salió antes de llegar al segundo cuadrante. Técnicamente estaba en el primero. Diez puntos desafortunadamente no llegó ni siquiera al segundo cuadrante. Nosotros decíamos segundo porque ahí fue en ese momento ahí antes de llegar al cruce. Pero sí, tiene toda la razón el, el nuestro juez internacional certificado. Eh, diez punticos para ese equipo. Entonces, ya, chicos, de todas maneras, muchísimas gracias. Vamos a... Ya tenemos los cinco clasificados para la, para la ronda final eh, que ya vamos a hacer. Entonces, Muchas cosas, desafortunadamente, muchos aprendizajes, creo que se llevan los equipos. Muchos equipos que la primera vez es que participan, igual van viendo como la dinámica, la competencia que a veces es compleja en el sentido de que es muy diferente a una competencia en presencial. Nosotros que vivimos, nosotros hicimos un reto presencial en Neiva el año pasado, Marcelo, casualmente los mismos tres que estamos acá, Marcelo, Juan David, Gilmer y yo estamos presentes. Y cuando lo hicimos presencial, era difícil, era difícil apreciar, nos tocaba tener tres jueces, uno en tres puntos de vista diferente para ver si salía o no salía. Entonces, créanos que al hacerlo con cámaras complejo, tratamos de ser lo más justos posibles. ¿Listo? Entonces, no siendo más, creo que vamos a dar eh, los resultados, ¿correcto? Sí, señor. Así es. Listo. Entonces, aquí vamos a compartir. Entonces. En el último lugar, X-Ray Team con 10 puntos eh, en esta segunda ronda. Noveno lugar, Bass Science Bot Mini Bot con 20 puntos. Séptimo lugar, un empate con 40 puntos de la Escuela Robótica del, eh, del Club JJ Morotix y Escuela Robótica del Chocó. Y ahora sigue en sexto lugar con 50 puntos, Robot Anglo, Skill 3. Y estos son los robots que clasificaron clasificaron los siguientes robots. En quinto lugar, Robot Anglo Skill 1 con 60. En cuarto lugar, Bolívar Coding Coder con 80. En tercer lugar, Team Rebos con 194. segundo lugar, Team Rebos con 196. Y en primer lugar, Robot Anglo con 198. Mucho cuidado, que no se confíen los equipos. Eso no significa que porque han hecho 198, 190 de lo antes, va a seguir así. Todo depende de una buena ronda. Ya hemos visto que equipos que hacen muy buenas rondas han quedado por fuera por un error. Entonces, bueno, empezamos, Gilmer. Última ronda. Correcto. Sí, vamos, vamos a, a ver. Vamos con el robot coder. ¿Sí? ¿Somos con Robot Coder? ¿O hacemos el quinto? Bolivar Coding! ¡Excelente, Bolívar Coding! Vamos Bolívar. con ese robot. ¡Uy, uy! La cámara, vuélvemela a poner horizontal. No Exactamente. Ahí. Pero para abajo. Un momento, porfa. Dale tranquila. Ahí, ahí está súper bien. Súper bien. Super bien. Listo, Listo. Ya quedamos creo que a la cuenta de ustedes. ¿Listo, gordo. Sí. Uno... Dos, tres. Ahí va. Este robot. ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Qué pasó! Bueno, claro. ¡Oh! Como íbamos de bien. Nada que hacer. 10 puntos. Se salió en ese primer cuadrante. Nada que hacer. Bueno. Mejor suerte. De todas maneras, lo hiciste muy bien. que hasta entre los cinco primeros. Bueno, todavía no podemos decir nada. Porque vale que de pronto... Otro robot ni arranca. Entonces, eh, mucho cuidado, que todavía no podemos decir nada. Bueno, yo me parece que vi que, no sé, pa pasó algo, porque el robot se detuvo, avanzó y se detuvo. No sé, sea, pasó algo y parece que le no, emoció... hizo como un giro por, por fuera, no sé, que hizo una cosa uh -huh. extraña. Y bueno, 10 puntos para este equipo. Y, y yo creo que ya los otros cuatro equipos están haciendo fuerza en este momento. Vamos con lo, ver, con... Anglo Skill 1, Anglo Skill 1 del robot Anglo y se prepara a Anglo Skill 2. Listo, ahí estamos con la cámara, Alejandra. Eso, Aleja, muy bien un poquito más okay. ahí, ahí, está creo, ahí estamos bien sí, sí, ahí está bien ahí está bien listo, va a la cuenta de ustedes chicos 3 2 1 1 Estamos todos haciendo fuerza en este momento. Tiempo. Sí, correcto. Yo lo vi fluido. Mm, a mí me queda la duda del tercer ¿Eh? al cuarto. Del tercer al cuarto cuadrante me queda la duda, pero el tiempo para mí es de 26. Uy, yo tengo un tiempo más rápido, 22. 22. Entonces Vamos a mirar. Primero que todo, miremos eso y, ¿te parece? Tomamos tiempo por transmisión. ¿Listo? A ver qué... Sí, qué mejor. Vamos a ver. Entonces, dame, dame un segundo y miramos. Vale, perfecto. Estoy yo también revisando. pedimos disculpas a los equipos y a veces nos tardamos un poquito más de lo normal. Recordemos que tratamos de ser muy ecuánimes, tratamos de ser muy justos. Nos, a veces revisamos más el bar de lo que quisiéramos, ¿no? <ríe> o sea, si fuera por nosotros no revisamos tanto el bar, pero hay veces que hacerlo es por cuestiones de, de ser muy, muy justos. Con Entonces, eh, vamos a ver. Ok. Yo le estoy poniendo un poco más lento esa parte que por, quiero. Por, por tiempo, tengo 22.7 por transmisión. Entonces, está más cercano a lo que yo había dicho. Entonces, eh, vamos a mirar. es el eh, Entonces, los 22 segundos quedaría bien. Pero, vamos a mirar. es Tú dices tercer y cuarto cuadrante, ¿no? Eh, bueno, yo ya lo tengo claro. Si, si está dentro de la línea, ya... Y para mí está adentro, en esa, en esa parte también. Sí, sí, sí, ya lo acabo de ver. Listo, entonces quedamos con 22 segundos y eso significa, adivina qué puntaje, Gilmer. ¿A qué no adivinas el puntaje? <risa> Al parecer creo que tiene su mismo puntaje anterior. No, no, no, no, pero este es el, ah, no. en el skill 1. Este es el skill one. Pero tiene el mismo del, del compañero, 198. Sí. Exacto. Bueno a eso iba vamos, ya esto va a estar complejo bueno, nos vamos con Anglo skill 2 bueno, estamos viendo que están cambiando porque primero, en la primera ronda había un equipo que estaba en la segunda ronda, otro equipo y en esta tercera ronda ya tenemos un equipo que está tomando el liderato, pero vamos a ver con los demás participantes a la cuenta de ustedes chicos Tres, dos, uno. Tiempo. Para mí fluido. Mm, vale, yo tengo... 21 segundos, pero también tengo una duda. ¿En qué cuadrante? Eh, de la curvita de la M, en eh, este caso está donde está el cuadrante 1, 2, 3, el tercero, ¿no? De la M, justo ahí en la curva. ¿En, la, en, el, en el 80? Sí, correcto. Listo, entonces, un momento, vamos a revisar. No, no en el 70, en el 70. En pues. el 70, yo tengo 20 segundos, 20.4. Vale, consigamos su tiempo. Sería 20, serían 200 puntos, pero todo depende de esa revisión. ¿Listo? Entonces vamos a revisar. Rapidito. Recordemos que todo esto es por ayudarle a los equipos, estar seguros de que lo que hizo está bien. Un momento, por sí. favor. Entonces pues ya estamos revisando. Bueno, sí, este, ya, ya, ya tomé la determinación, Mister. Para mí está dentro. Está dentro. Sí, sí está dentro. Sí, lo vi adentro. Pensé, porque como lo había tocado. No, pensé es que que... A, a veces es muy rápido, es muy rápido apreciarlo. Y, y, pero para mí, está, para mí fue fluido, por eso lo decía. Entonces sería 200 puntos. Sí, así es justamente 200 puntos. ¡Wow! Supera su propio tiempo por dos segundos y se le fue al compañero bueno, le cuento que este equipo ya tiene podio si primero, segundo, tercero depende de los últimos dos equipos que quedan, pero este sí. equipo ya tiene podio, ¿sí o no? es correcto, sí entonces nos vamos con el equipo César Bot vamos a ver Usco recordemos que aquí hay chicos, Usco es chicos universitarios, ¿correcto? Así es, sí, señor. Estudian electrónica. Niños de, de, de, de ocho añitos, de, de, de bachillerato, de todo hemos tenido aquí. Bueno, dale. Entonces, en este momento eh, quedamos a la cuenta de ustedes, chicos. Ya estamos listos. ¿Podemos iniciar el conteo? Dale. Uno, dos, tres. En este momento empieza el robot. Uy, uy, uy, uy, uy. Ya tengo tres dudas. Listo. Tengo 24, pero tengo tres inquietudes. Yo tengo 23. Eh, bueno, yo tengo una duda clara ahí en, en el recurso del cuadrante 2 y 3. A mí también y en el 4. Es que, es que hubo, hubo ahí tres momentos seguidos. Entonces, vamos a revisar, chicos. Mil disculpas. Se prepara, por favor, Hulk, por ahora. Y Hulk se va preparando. Y vamos al bar. Y vamos a salvar. Este es el salvote, es el rojo moradito, ¿cierto? Sí. El pink. El rosadito, sí, sí, sí. sí, sí. Eh, Jimmer, te mando vale vale y yo sigo con mi stop y play listo Jimmy por interno perfecto lo reviso y bueno yo sigo con mi stop y play Igual lo voy a mandar en video, en cámara lenta, para que lo apreciemos. Perfecto. No hay ningún problema. Así podemos ver las dos. Es que una, a veces la una imagen estática es dura, pero ver, en cámara lenta se puede apreciar un poquito mejor. Entonces... Mm. Eh, a ver, Ginway, ¿tú qué piensas? A lo que veo... y eh... Está al ras, al ras del, de la línea. Por la forma como se puede ver robots y... ...el vasito. Igual, lo sigo viendo, ¿no? O sea... Ja, esa es mi primera impresión, pero bueno, vamos por la... ...por la segunda, no, por la tercera. La tercera es la vencida también. Vamos a ver en el video, nuevamente. Yo voy, voy revisando nuevamente. Sí, yo, yo tengo aquí, tengo otro pantallazo para mandar, un momento. Vale, perfecto. Y yo estoy con el stop y el play. Mm. Bueno, a mí ya me quedó claro, mister, que sí está el vaso. El vaso está dentro de la línea, que está un pedacito, pero está, según la forma, si yo lo grafico, está. Entonces, listo. Eh, para Res, mí, el y 4 está por, normal. Respeto tu opinión, listo, perfecto, entonces nos vamos con eso. firmer eso significa que tenemos, yo tenía 24, ¿cuánto tenías tú? ¿23? Yo tenía 22, 22. 22, o sea que vamos con 198, ¿es correcto? Eh, sí, correcto. Listo, 198. Eh, ese es el equipo César Bot. Bueno, y vamos con Hulk. El último robot. Vamos a ver qué pasa después de esta participación. Bueno, a la cuenta de 3 entonces... Por favor. Sí, correcto. Bueno. Un, dos, tres. Está muy rápido, pero... Ahí en esa parte del M, como que él lo ha pensado. Sí, está complejo. Yo tengo dos ya. puntos ahí. Tengo 21 segundos. Eh, igual, tengo 21 segundos. Pero tengo mis dudas. Yo tengo entre 45 y 6. ¿A ti qué te parece, Gilmer? ¿Tienes alguna duda? O... Eh, no, yo lo vi que estaba muy fino, pero hay que revisarlo, ¿no? O sea, yo puedo haber visto, pero en la repetición puede estar otra cosa. Listo, miremos. Sí, mi, mi, mi, mi punto es más que todo en ese, en ese punto del cuadrante 5 y 6. Ahí es donde quiero mirar más que todo. Entonces vamos a mirar. Bueno, mientras eh, nuestros jurados deliberan frente al tema del bar les recordamos a todos nuestros robotistas que tenemos diferentes patrocinadores para esta excelente edición nuestra primera edición del robo Young colombia 2022 un saludo muy cordial para la fundación pigma león en medellín que son los organizadores de unas competencias muy importantes este año internacional así que no se lo pierdan ustedes en sus redes sociales qué competencia estoy hablando también saludo cordial a la a, t, a la tienda de robótica ot de robótica que se ha especializado en hacer Cursos muy especiales, por ejemplo, la semana pasada, un curso, bueno, esta semana que termina hoy, hizo un curso muy especial para los docentes en realidad virtual. De Robótica, síganlo en sus redes sociales y publican mucho contenido profesional también en LinkedIn. Un saludo especial para la Fundación Tejer Ideas también y Fundación STEM, que este año organizará un congreso muy importante, la segunda versión de su congreso STEM. Muy apropiado y muy importante para los docentes que nos gusta estar capacitándonos en constantemente y en habilidades del siglo XXI, muy de la mano con nuestra formación de robótica y también a un saludo muy cordial para la Fundación Marina Ort, que incluso ha participado también en diferentes categorías este año. Así que muchas gracias por creer en nosotros en Robo Young, Colombia. Revisada Jimmy, por favor? Sí, por favor. También estoy revisando el, el video. Ya le puse como cinco veces y aún no me está quedando claro. Pero de todas formas hay que revisar de, de todos los puntos. Mi, mi, mi, mi duda está en este punto que te acabo de enviarle. Eh, es justamente, bueno, yo también lo veo, es justamente lo que pasó cuando yo también hice la misma, la misma inquietud en otro participante. Listo, vamos a, a ponerlo en cámara lenta. Y miramos. Sí, porque se parece a la ah, que yo había... que, Sí, parece a lo que pasó con el otro, ¿cierto? Muy parecido. Eh, también. Sí, muy parecido. Eh, es más, este. Pero este está parecido más diagonal. Es que ese es el tema. Mm, el detalle es ese. A la que tú me pasaste la foto donde me marcaste, igual, ¿no? Pero bueno, hay que revisar nuevamente y tomar una determinación. Ahí va. Para que mires. Genial. Vamos, nuevamente, míralo en la repetición y tomar una determinación. A ver, voy a hacer unos dibujitos por ahí, unos garabatos. <ríe> eh, sí, yo también voy a hacer lo mismo. Eh, dame un segundo. Porque en sí está, está diagonal y como que. Uh -huh. Diagonal, pero sigue. Sí. Bueno, mientras deliberan nuestros jurados, eh, les recordamos que el día de mañana estaremos entregando los diferentes podios a primer y segundo y tercer puesto. También les mencionaremos cuáles van a ser los, los premios respectivos que ganaron y las acreditaciones que se han hecho merecedores. Este, este año tenemos algo muy especial que también vamos a premiar a los docentes con diferentes acreditaciones para ellos para que lo tengan muy presente, listo chicos, y a todos los participantes del Robotic, Robot, RoboJan Colombia. Listo, vale. Entonces, así que vamos, Sí. Sí, está, está el... muy fino por perspectiva. O sea, hay, hay puntos que queda muy difícil determinar, Entonces se, se da también el beneficio ahí de la duda. Eh, quedamos, cuando está tan difícil, tan fino, lo es, es más seguro es que no. Entonces quedamos con, yo tuve 22. ¿Tú tuviste? Déjame ver. No, espérame, espérame. El cronómetro, el cronómetro. Ahora sí. 21 segundos. O sea, sería 199 eh, puntos. Sí, correcto. Listo. Ahora sí. Listo. Entonces, queda lo siguiente. Para qué vamos a, a hacer. Bueno, muchas gracias por su paciencia. Nos hemos demorado 10 minutos y nos vamos a demorar otros 10 minutos más porque tenemos un, un empate en el tercer lugar. Entonces quedamos en el quinto lugar. Queda con eh, 10 puntos Bolivar Coding Coder. Desafortunadamente sale. Eh, muchísimas gracias por haber participado. En el tercer lugar, o sea, tercer y cuarto puesto, hay un empate. Porque con 198 segundos tenemos a Robot Anglo Skill one y tenemos a César Bot. Listo. Ese es el empate en tercer lugar. En segundo lugar queda Tim Reus holt con 199. Y el primer lugar, primer primerísimo, para Anglo Skill 2. Ya, se llevó el primer lugar. Anglo Skill 2. Ahí ya llegó el primer lugar para Anglo Skill 2. ¿Sí? Anglo Skill 1 lleva eh, a... Ver, eh, eh, lleva no. Mister, eh, a ver, nos hace una, una sugerencia. No, lo que pasa es que en, en ese de Anglo Skill 2, 21 segundos dio Gilmer y yo di 20, se toma el tiempo menor, por eso dieron 200 puntos, yo di 20 segundos en esa, listo, eso fue lo que pasó, entonces recuerda que se toma el tiempo menor, siempre se toma el tiempo menor a beneficio de los, de los equipos, fue por eso, listo, entonces, vamos a hacer un desempate a ronda única, contamos dos decimales, te toma el mejor tiempo de los dos jueces. A este ya es, ya, desempate único, nada que hacer. ¿Listo? Eh, si tienen el mismo puntaje, nos vamos es por el tiempo. ¿Está claro, Gilmer? Eh, claro que sí. ¿Listo? Vamos ¿Los a... equipos lo tienen claro? César Bot y Anglo Skill One, ¿lo tienen claro? Puedes volverle a repetir porque creo que César no estaba escuchando. Vamos a hacer una ronda única volvemos a tomar, es como una ronda de desempate, quien tiene el mejor puntaje si tienen el mismo puntaje como pasó en esta ronda nos vamos por el que tenga el tiempo más rápido, así sea con decimales, ¿está claro? O sea, con, con, con décimas de segundo listo, listo ya listo. estoy listo, entonces vamos primero con Neiva vamos listo. con, eh, con Mr. Roboto, una pregunta. Dígame. ¿Esto incluye respetar Dígame. que no se salgan de las líneas o es solamente el que llega a la final más rápido? No, no, no, no. Lo, lo, lo mismo. No, no, no, no, no, no. no se puede salir de la línea. Ah, final, ok. El no, no, no se puede salir de la línea. Es lo mismo. Contámonos, es como si no. fuera una ronda normal, pero es para el desempate. Pero si tienen el mismo puntaje, nos vamos por tiempo. Entonces, mucho cuidado con eso. Mr. ¿Podrías volver a explicar? Porque yo escuché con, con eco y no se te entendió... Por favor. Bueno, vamos a hacer una onda, ronda única entre estos dos equipos en el tercer lugar. El que tenga el mejor puntaje pasa, queda en tercer lugar. Nada que hacer. ¿Listo? Si tienen el mismo puntaje, nos vamos al tiempo. El que tenga el mejor tiempo con décimas de segundo. Me explico. Dio el mismo puntaje porque los dos hicieron en 20 segundos. Pero uno lo hizo en 20.5, el otro en 20.2, gana el que lo hizo en 20.2. ¿Está claro? Eso es. Listo. Entonces vamos primero con robot Anglo. Y aquí sí es que vamos a usar el bar, pero para todo. Sí, <ríe> vamos, igual. pues. El cronómetro vale. lo está poniendo correcto. Listo. Bueno, mil disculpas a todos que se alargaba mucho por esto del bar. Mis disculpas. Sí, sí. Y si por ahí yo puse algunas, <ríe> algunos puntos que, bueno, todos vieron que estaba Pero bien. bien pues. Hay que limpiar las gafas. Hay que limpiar las gafas antes de competencia, hermano. Ese es el problema. Mentira, yo, yo también necesito, yo también tuve mis dudas. O sea, es, es, es complejo. Es que la, no es tan fácil como creen a veces los equipos. Bueno, Robot Anglo, lo estamos esperando. Robot Anglo One. Okay. lo noto muy, más chiquito pero sí se nota pero pero si sí, ahí está bien entonces vamos a la cuenta de ustedes chicos eh, uy, uy, se, se, congeló, se congeló. congeló Ahí, ahí a ver uh -huh. ahora sí ahora sí ahora sí a la cuenta de ustedes Tres, dos, uno. Tiempo. Gilmer, ¿qué tenés? Yo tengo 21 segundos, ocho. Yo tengo 22 cerrados. Entonces vamos con 21.58. En este momento son 199 puntos eh, en, ese, eh, en ese equipo de Android Skill One. Entonces aquí anotamos a un ladito los 199. Eh, con 21.58 fue, ¿cierto? Sí, correcto. Ahí lo tenemos 21.58. Listo. Entonces vamos con César Bot. Eso significa que César Bot tiene que hacer... Mejor, el mismo mejor puntaje con o sea si hace el mismo puntaje tiene que ser con décimas menos 21.57. bueno el tema es un ahí. complejo complejo bueno vamos a ¿Sí? ver en este momento entonces a la cuenta de ustedes César. Eh, no lo veo está, ya está busca no, lo busca ahora listo sí uno dos tres Uh, Epa, vamos a revisar. Sí, esa está de revisar. Qué lástima, porque iba muy bien. Sí, también, por okay. aquí tenemos otro que no está Yo bien. tengo 22.32. Sí, yo también igual tuve mayor tiempo, yo tuve 23, igual no le da, pero igual vamos a revisar por cuestiones de transparencia, vamos a revisar el bar. Igual no le da por tiempo, por tiempo tiene un tiempo menor, da menos puntaje, sería 198 cuando mucho, pero vamos a revisar porque para mí, eh, incluso parece que salió en el primero, en la primera curva, de eh, en, en, en esa primera curvita, vamos a ver. Eh, vamos a revisarlo igual. Esto es de desempate, simplemente por cuestiones de transparencia, pero igual vamos dando las gracias a, to a los equipos que hicieron muy buen lado, muy buena labor. Y de verdad que muchísimas gracias por haber participado. Eh, queremos decirles que muchas gracias por creer en Roja en Colombia. Es una competencia relativamente nueva que muy pocos conocen y que ustedes estén con nosotros. La verdad es, es muy significativo para nosotros. Entonces, vamos a revisar aquí.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 porque está tocando línea, pero sí voy a poner aquí una que sí creo que, voy bueno, aquí sí está muy claro que salió. Entonces, eh, aquí igual lo voy a poner. Yo también veo que sí, sí salió. En el cuarto, ¿no? Sí, también he visto que está en la de la sexta y la séptima también. Sí, pero pero salió prima, salió antes, salió antes en el cuarto. Aquí lo estoy poniendo, muchachos. A ver. A ver si, si exportó. más que todo por transparencia, ahí lo puse pero, pero sale sale en el parque estamos de acuerdo Ginwer, es la repetición ahí sí está muy claro Roboto, aquí, aquí confiamos que, que sí se salió tranquilo sí, no, bueno, está... sí, estamos nos... claro. por eso es que César se salió hace rato de la, la llamada Ah, César ya le dio ya se salió, ya dijo bueno ya, ya, ya se fue, ya, ya está llegando a la casa Ah, bueno, nada que hacer bueno muchísimas gracias a los equipos participantes vamos a mostrar entonces los primeros lugares un momento por favor para mostrar las posiciones entonces eh, aquí va. Eh, vamos a, mi, a mostrar las posiciones en este momento para que vean ya es los equipos que quedan eh, de todas maneras muchísimas gracias por haber participado eh, eh, gracias a, nuestro, a, nuestro, a nuestra producción, que fue Marcelo. Marcelo, muchas gracias por la producción. Bueno, ahí va. Quinto lugar sería para Bolívar Coding Coder. Eh, el cuarto lugar se lo lleva César Bot de Tim Reus. Ahí dice tercero, pues el cuarto realmente. En tercer lugar, que sería el premio de tercer lugar, se lo lleva Anglo Skill 1 de Robot Anglo. Segundo lugar para Tim Reus Hulk. Y primer lugar para Anglo Skill 2 de Robot Anglo, entonces primero que todo, bueno, los chicos de Robot Anglo, primero y tercer lugar, ¿qué piensan chicos? ¿Qué piensan chicos? No piensan. Se quedaron sí. sin ¿Sabe? palabras, a ver. No, no, ya, ya. <risa> ya. Ay, bueno, sí, ya. A ver, cuéntanos. Vale, pues nos, nos sentimos muy contentos de haber participado en esta competencia. Eh, nos sentimos orgullosos de nuestro colegio por haber participado y que haya los primeros podios. Eh, solo queremos dar gracias a, a Roboyam por permitirnos participar. Y pues ya, muchas gracias. Bueno, felicitaciones, muchos éxitos eh, hoy para, para ese equipo, porque este equipo, se, eh, pues lo que fue RoboTango, tuvo muchos logros muchos en RoboJab, en el reto Cranberg, por ahí en, en la carrera de Ípedos, en Colonia, eh, estuvieron presentes hoy todo el día, entonces, eh, felicitaciones, felicitaciones, felicitaciones por haber participado y bueno, y que los que no hayan ganado, todavía tienen que a gol para ganarse su cupo a Robo Damos para el torneo de campeón. Muchas gracias. Con mucho gusto, listo. Y ahora, los chicos de LinkedIn, de la USCO, a ver, cuéntenos. Hulk. A ver, los chicos de Hulk. Tienen miedo, tienen miedo. A ver, ahí está César Ruiz con los otros compañeros. A ver, cuéntenos. Bueno, César, ¿quién era el de, el de Hulk? ¿Qué, ¿Cuál era el, Tú, tú eras Hulk, listo. Y cómo les, bueno, cuenten cómo fue la experiencia fácil, difícil, complicada. No, No se te escucha. Parece que el, el, hay un problema ahí con el micrófono. Bueno, vamos, vamos a hacer una cosa. Prende la cámara, César. Tranquilo, prende la cámara. Está emocionado, parece. Sí, sí, sí. Yo le hago la pregunta y usted me contesta bien regular o no. A ver. ¿Aquí sí me escuchas? Sí, a ti, ahí sí. Venga, chicos, así sí? hola, acá. Ahí bueno, Juan David, listo. Ahí Juan David está cerca. Listo, bueno. ahora sí me escuchan por acá. Sí, ahora sí. sí bueno, cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia? Pues complicada. Es una pista que pues, anteriormente no habíamos manejado. Y tiene tanta dificultad que pues hay lugares en los que parece que uno se saliera de la pista. Y, y no es fácil, o sea, es, es una cuestión de, la gente piensa, ¡ay no! eso es, Manejándolo, eso lo hace cualquiera, y manejar, controlar el vasito tiene su ciencia, ¿no? Sí, señor. Bueno, un pequeño toque puede significar mucho en el vaso. Correcto. No, de todas maneras felicitaciones, y creo que un segundo lugar muy bien logrado. Y, y bueno, se llevan su... su su acreditación para los stars fuera de eso tienen un premio en efectiva importante entonces bueno un abrazo muchísimas gracias a todos y y bueno no siendo más bueno yo creo que ya juan david y, y, y lo, lo que es juan david lo que es marcelo que el gilmer ya que nos digan unas palabritas del gilmer palabritas ya finales bueno gracias por el espacio eh, nada, decirles a todos muchas gracias por haber participado, gracias a Juan David por la invitación, un gusto compartir también con Mr. Roboto, con Marcelo, y pues igualmente con muchos amigos también que han competido. Eh, bueno, si no ganaste, pues hay que prepararse, recuerda que si ganas o pierdes te deja una enseñanza, y más allá de que hayas ganado o perdido, pues esto es una diversión, te diviertes, eh, bueno. te sientes como nunca... Eh, pero también te va a hacer mucho para que puedas controlar tus nervios, para que puedas soltar todo eso, y, y bueno, todo ese aprendizaje, y, y bueno, a prepararse a los que clasificaron, porque se viene el Robo Young All-Star, se van a en enfrentar a los mejores, ¿sí? en noviembre se van a enfrentar a los mejores, y desde ya, pues, muchas gracias, amigos de Robo Young, un gusto compartir con ustedes, porque ya nos tuvimos la oportunidad de estar juntos en vivo y en directo, y pues, un grato... Un gusto nuevamente verlos nuevamente y pues un saludo cordial desde la hermosa ciudad de Cicuán y Cusco, Perú. Bueno, está haciendo un frío terrible que lo estoy sintiendo bastante, pero bueno. Yo aquí Gracias. aquí hermano. Bueno, y, y a Marcelo ahora sí, palabrita. Marcelo no hizo sino hablar, no me dejó hablar a mí en toda la competencia, pero bueno, de a que diga, palabras finales, Marcelo. Muchas gracias Marcelo, no mentiras, dale Marcelo ¿Qué tal, qué tal? Aquí un saludo igual fraterno a todos los amigos de Roboyam y a la gente que estaba compartiendo desde acá de los controles estábamos pendientes ahí de, de toda la competencia igual gracias a la, a la gente que estuvo come, comentando, a Diómenes Marcelino, Marta a todos gracias por compartir y nos vemos en un próximo Roboyam Listo, muchas gracias Juan David ¿Palabras finales ya para terminar? No, pues gracias a Marcelo, gracias a Gilmer, a todos los competidores, un saludo cordial a los profes del Anglo, que, que los quiero mucho, a todos los que participaron también del team de, de, de Bolívar Coding, que desafortunadamente aquí los chicos estaban temblando de miedo con el, con el equipo de Bolívar Coding, porque estaba haciendo más de 200 puntos, y ya, ah, lástima, lástima. Bueno, está bien. Y, bueno, muchísimas gracias a todos. Un saludo. Recuerden que esto fue Robo Jam Y, bueno, muchas gracias. Un abrazo. Nos estamos viendo. Ya mañana, a las 9 de la mañana, vamos a hacer eh, la clausura. Todos los equipos se les va a mandar para que entren. Recuerden, eso está, el link está en, en, en la agenda. Pero para que entren los equipos que tuvieron podio, para que den sus palabras, sus agradecimientos. Vamos a, a decir los premios, todo lo demás. Los premios ya se publicaron, ya están claros, eso ya se ha compartido en redes sociales y demás, pero en clausura repetimos cuáles son los premios. Entonces, un abrazo, muchísimas gracias, nos vemos.